De Japón. Zen Market, tu servicio de compras en Japón. Regístrate hoy y obtén 300 yenes de descuento en tu primera compra. Buenas noches, bienvenidos a esto que es el podcast Oxlack. Hoy tenemos un tema súper interesante, algo de lo que muchas personas eh, tienen duda, pero que la verdad es que yo creo que sí existe. Son las teorías de la conspiración. Hay muchas conspiraciones, hay muchos temas delicados. Incluso hay censura en YouTube cuando hablamos de estos temas. Esperemos que esta no sea una noche de esas donde nos censuren. Y con nosotros está nuestro amigazo. Saben eh, que tiene obviamente mucho conocimiento al respecto de este y muchos otros temas. Y que ya lo, lo adoptamos, ya es parte de estas transmisiones. Y bueno, es una persona que siempre tiene algo interesante e importante que decir. Con nosotros, José Carvajal le pueden llamar Pepe también, es eh, de cariño, le pueden decir también Pepe. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Oxlac? ¿Cómo estás? Pues yo contento de estar aquí nuevamente participando en el podcast, y sí, como tú ya lo dices, ya me siento parte de la familia Oxlack. Lo eres, lo eres, de siempre, desde siempre lo has sido, solamente que no habíamos tenido la oportunidad de que estuvieras eh, presente, pero ya, ya estás presente. Siempre lo ha sido mi hermano. Ah, oh, yo sé, yo sé, y así lo siento, definitivamente. ¿Cómo has estado? Hoy muy, muy atareado. Todos estos días he estado muy, eh, eh, eh, pues, a, así en apuros, porque, pues, como empiezan los fenómenos paranormales y el terror, el mes de octubre y noviembre, pues ya me empiezan a hablar todos, que para entrevistas, para podcasts para videos, entonces pues eh, a algunos les he dicho que sí, eh, pero ya solamente me quedan estos dos días para poder hacer alguna colaboración y de aquí en adelante pues voy a visitar a toda la legión Oxlack en los diferentes estados a donde voy a, a estar, a ti te voy a ver en, en Tecate, vamos a ir al evento de ufología. Así es, así es, ya la estoy esperando y bueno pues ya nos veremos por allá y sí, mucha suerte este mes que yo sé que es un mes muy, muy fuerte en cuestión de trabajo y definitivamente disfrútalo. Sí, es, es disfrutable, solamente que eh, tengo que organizar todo. Soy una persona que le gusta tener el control de todo y, pues, entonces por eso me estreso, me da ansiedad si no no lo tengo así. Así que, bueno, bienvenido, Pepe. Eh, qué gusto tenerte nuevamente. Estuviste enfermo y por eso no pudimos hacer transmisión la semana pasada. Así es, así es, pero ya andamos como nuevos y pues aquí con, con todas las ganas de hablar sobre este tema, que la verdad me encanta, es un tema bien controversial, como lo mencionaste en la introducción del video, es un tema muy censurado hoy en día, sobre todo en los medios como YouTube, y pues vamos a ver de, de qué se trata el tema. Perfectísimo, las teorías de conspiración. Eh, habíamos platicado que íbamos a tener este tema, y tú me haces mención de que Incluso es tan extenso que vamos a hacer capítulos, y hoy sería el capítulo número uno de la conspiración. Así es, así es. Vamos a enlistar ahorita en el inicio de la presentación que ya estoy acostumbrado a preparar para ustedes. Eh, pues algunas de las más controversiales teorías de la conspiración son muchas, y es por eso que lo podemos hacer una serie, ¿no? En el que hoy hablemos del de primero que hemos seleccionado, que es... déjame presentarlo ya aquí... Y es eh, hablar un poquito de el gobierno secreto y el nuevo orden mundial. Entonces, eh, bueno, de qué se trata aquí. Les dejo mi Instagram para los que me quieran seguir. José Carvajal 1987. Eh, primero, antes de ver esta lista de temas, me gustaría empezar definiendo, pues, qué es una teoría de la conspiración. Entonces, empezamos con este tema. ¿Te parece? Sí, solamente déjenme mandarle un saludo a toda la gente que me está viendo en Instagram, en Facebook, en Twitch, en Twitter, en YouTube y les agradecería inmensamente que nos apoyen con los superchats, son importantísimos los superchats, gente, pueden preguntar sobre el tema por medio de los superchats también y bueno, si Pepe da una oportunidad, incluso pueden hacer llamadas para preguntar sobre estos temas de conspiración o platicarnos algo al respecto, vamos a hacer esta transmisión eh, juntos así que gente, pueden opinar, pueden preguntar, y Pepe, pues bueno, nos va a ir eh, guiando por esta aventura de las eh, teorías de conspiración. Empecemos entonces con, ¿qué es una conspiración, no? Sí, vamos a, vamos a ver qué es una teoría de la conspiración, eh, porque pues ese, ese término se ha hecho muy relevante en los últimos años, se ha vuelto muy de moda, probablemente en los años anteriores eh, era mucho más popular hablar como de profecías y de tipo de cosas así, pero ahora... Eh, el término para hablar de un misterio un poquito más concreto se ha convertido en teorías de la conspiración porque ya se documenta más y probablemente se empezaron a pasar más de mitos a hechos pero bueno, ¿cuál es la definición? La, Podríamos definir la teoría de la conspiración como la creencia en que los hechos son objeto de manipulaciones ocultas entre bambalinas por parte de fuerzas poderosas, existen en todas las sociedades modernas durante los últimos 20 años, su relevancia y popularidad han aumentado de forma constante, especialmente en Internet. Que se convirtió, como tú lo sabes, pues tú fuiste parte de ese boom en Internet, en un medio súper abierto para hablar de cualquier tema, sin importar eh, los puntos de opiniones, simplemente se empezó a encontrar la gente pues, con temas que les parecían relevantes y empezaron a crear comunidades para seguir hablando de los de los temas que más les llamaban la atención ya no te tenías que esperar a que hubiera un programa semanal en un canal donde probablemente no era muy visto para que te enteraras de una cápsula de 30 segundos de cuál era la actualización del tema, sino que internet vino a cambiar la forma en la que escogemos el contenido que queremos ver y los temas en los que queremos aprender. Nosotros mismos comenzamos a distribuir estas teorías, porque, como mencionas, teníamos anteriormente que esperar a que algún programa de radio, televisión o alguna revista hiciera mención de estos temas y con el, la apertura que nos dio el Internet, la información comenzó a compartirse y muchas personas hablaron al respecto eh, en diferentes circunstancias de estos temas. Sí, incluso cada quien se fue buscando un lugar en internet, eh, como tú, en este caso, ¿no? que empezaste a transmitir, a, a, a hacer videos, y pues la gente se empezó a identificar con tu contenido, y pues no necesitaste de tener el apoyo de una televisora, de una radio, de una revista que te impulsara. Entonces, eso fue la magia del internet. ¿Cuál es el riesgo probablemente y por qué es tan censurado? Es que puede conducir a una pérdida de confianza en el conocimiento médico-científico, a la desafección política e incluso a la violencia. Por tanto, las teorías de la conspiración suponen un desafío para amplia variedad de partes interesadas. Esto es para bien y para mal. Quiere decir que si tratamos de... Pues, responsablemente, por ejemplo, pues hacer un análisis de estas teorías de la conspiración, pero el simplemente hecho de hablarlas debe de ser parte de la libertad de expresión que tenemos no por hacerle un poquito más difícil la vida a los médicos, científicos o políticos, debería de ser un tema que se ha baneado, ¿no? Ha sido una de las cosas que más me ha sorprendido o que para mí empezaron a cambiar muchísimo pues las políticas de YouTube en términos generales, y ahorita vamos a ver por qué, porque la teoría que vamos a hablar hoy, la teoría en especial, probablemente nos va a dar una idea de por qué YouTube incluso fue bastante afectado por todas estas políticas, vamos a ver qué hay detrás de este gobierno secreto, pero... Entonces, ¿Cuál es el riesgo de las teorías de conspiración? ¿Cuál es el riesgo que nosotros corremos? Básicamente el riesgo es a nivel de la sociedad, que le da una opción diferente de creer que las cosas no son, y tal como te las dicen, los medios tradicionalistas, si me explico, por ejemplo, Siempre en los gobiernos vas a encontrar pues la parte de comunicación social que antes, por ejemplo, en los gobiernos todavía, vamos a hablar de México, pues de ese periodismo más arraigado, daban el cue a las televisoras para decir hoy se hablan de estas este, eh, noticias, vamos a hacer énfasis en esto y cosas así. Las teorías de la conspiración son una alternativa al entendimiento de nuestra realidad utilizando los mismos hechos que son presentados, pero simplemente de una perspectiva diferente. Entonces, sí, por es por eso, es por eso que yo digo que aunque sea controversial, deben de, de, de ser primero la libertad de expresión. Ok, muy bien. Eh, Pasamos. Sí. ¿Cuáles son algunas de las teorías? Estas no son todas. Espero que poco a poco en estos programas que vamos a ir teniendo, pues podamos ir presentando una a una, que van a ser, son temas súper amplios, y es por eso que no podemos tratar a todos en una sola presentación. Eh, el que vamos a tratar hoy va a ser este del gobierno secreto, eh, el nuevo orden mundial, pero otros temas muy recurrentes, eh, temas de conspiración, pues es el, los Illuminati, el asesinato de John F. Kennedy, ya vimos una parte de los reptilianos en otro podcast, eh, en, el, en el anterior, por ejemplo, el, la sociedad secreta que se llama School and Bones, que es en jail, y que personas como Bush han estado ahí, que ha habido pues, personas que se han metido con cámaras ocultas para ver qué se hacen en estas reuniones, y que la verdad ha sido pues, muy impresionante ver qué es lo que se tiene ahí. Hay unas, eh, como pues, todas las estelas que van dejando los aviones, que son muy controversiales a nivel mundial, se llaman Champ Trails, y pues también sería muy importante revisar y hablar sobre qué está pasando en nuestros cielos, eh, qué pasó con el COVID-19, cuáles son las teorías, de dónde viene ni siquiera, ni siquiera hoy el gobierno oficialista, la sociedad, las organizaciones han podido dar una respuesta clara de, de dónde viene, de cuál es la afectación real, o sea, este tema del COVID de verdad que pues va a ser va a ser un tema súper interesante de tratar, ¿no? Eh, incluyendo el tema de las vacunas en esa parte, vamos a hablar del HARP también eventualmente, que es un arma pues muy controversial, una la tiene Estados Unidos, una la tiene Rusia, y pues vamos a ver que básicamente es un arma para hacer terremotos, vamos a hablar de, vamos a hablar de temas como eh, Majestic 12, que es básicamente como un tipo hombre, hombres de negro, si lo queremos ver así, pero de una manera un poquito más oficialista, de acuerdo a los documentos, eh, podemos hablar del 11 de septiembre, podemos hablar del alunizaje, qué realmente pasó en la luna, fuimos o no a la luna, y si fuimos esos videos, por ejemplo, de que avisan a Houston que algo los está siguiendo, que ven unas luces, Houston le responde, sí, tú sigue la misión, nosotros ya sabemos de eso, y después todo lo que pasó con los astronautas en su regreso a la Tierra, o sea, muchos de ellos decidieron ya no hablar, pero hubo otros muy controversiales como Buzz Aldrin, que definitivamente nos, nos deja otro tema súper abierto. Eh, la parte del MK Ultra como control mental, este programa, pues muy controversial, eh, también parte de la conspiración, después de saber también qué hay en el lado oscuro de la Luna, cómo está formateado, pues la parte rotacional en el que nunca vamos a ver ese lado, eh, probablemente eh, uno de los más controversiales, porque prácticamente le dio vida a las teorías de conspiración, más formalmente fue Roswell, y va muy cercano definitivamente con el Área 51, para los que nos encanta el tema de extraterrestre, estos dos eh, conceptos son la base probablemente de lo que es hoy la ufología. Eh, Interesantísimo. Uno, uno más nuevo y que está generando en Internet muchísima controversia, se ha de, de verdad viralizado este tema y vale la pena la discusión, es la, la tierra plana, ¿no? Ver qué se está presentando eh, como, como propuesta y como te menciono, puede ser la verdad que una lista, una lista de temas que podemos ir viendo con el paso del tiempo. Pues dice, eh, interesantísimo que abordáramos cada uno de estos temas y, y desmenuzarlo, porque hay diferentes opiniones, hay diferentes evidencias, hay diferentes textos que hablan sobre esto, y necesitamos saber cuáles son sus orígenes, necesitamos saber qué tan verdadero es esto, necesitamos que ver quiénes son las personas que están promoviendo estas teorías, y de ahí poder formarnos también un criterio, porque estamos, eh, estamos de acuerdo que la verdad, la realidad en la que vivimos no es tal cual nos la presenta, ¿verdad? Sí, el, pro, el problema es, como tú lo mencionas, pues tratar de, de remover la paja que existe en toda la información, o sea, el internet trajo para bien eh, muchísima información, pero a su vez hay mucha desinformación y entonces pues tenemos que empezar a, ser más analíticos, a tener acceso, no revisar solo una fuente, sino pues muchas fuentes para ir creando un criterio, ¿no? Darle básicamente forma a nuestros pensamientos de acuerdo a, a, a cómo vamos revisando diferentes puntos de vista. Perfectísimo. Entonces, ¿con qué tema vamos a iniciar esta noche? Este primer capítulo de Conspiraciones. Eh, vamos a hablar del gobierno secreto, de lo que se llama en Estados Unidos, le dicen el Deep State, se ha vuelto un término súper viral en Estados Unidos, y más acomodado al término latinoamericano, lo conocemos mucho más como el Nuevo Orden Mundial, New World Order en inglés, okay. pero pues el, el Nuevo Orden Mundial, o a sea, ver de qué se trata, de dónde vendría este gobierno secreto en caso de existir, y, y pues vamos a, vamos a entrar en tema, ¿te parece? Perfecto. Perfectísimo. Entonces quiero empezar haciendo un análisis que, que pensemos cómo funciona nuestra sociedad. Hoy en día, nuestra sociedad en términos generales a nivel mundial, pues depende de un gobierno que decide a su vez si esa sociedad va a ser capitalista o socialista. Básicamente son los dos eh, tipos sí, sí. de sistemas eh, económicos, culturales, en términos generales, eh, en los que una sociedad se puede definir, hoy en día, en la sociedad moderna en la que estamos viviendo. Y también tendemos mucho a que esa decisión del gobierno como tal le da una identidad al país de si es una democracia o una dictadura. Hoy, hoy generalmente los términos socialismo y dictadura se ven asociados, al igual que aunque no se dice el capitalismo está muy asociado con lo que nosotros llamamos democracia. Entonces, vamos a entender, hoy en día, hay que tenerlo claro en mente cómo funciona, pues, esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Eh, la gran pregunta es, vamos a hacer un análisis de cómo es que llegas a gobernar. En términos generales, eh, los candidatos, vamos a hablar en, de las democracias, que son la mayoría y las que están, pues, básicamente dominando el mundo en muchos sentidos. En términos generales, Estados Unidos hoy como la bandera más clara entre el capitalismo y la democracia, pero vamos a hacer un análisis claro. Eh, para ser candidato, lo primero que ocupas, incluso hablando de países latinoamericanos, es el tener el soporte económico. Necesitas personas que te apoyen, en los, en la, de, que, que, que tengan un peso económico, que, te, que estén dispuestos a invertir en tu campaña, en probablemente hacerte conexiones con las personas adecuadas para que puedas y adentrarte en el proceso electoral y entonces ser una opción real. Existe la otra parte que son los votantes, que a través de, la medio, de los medios de comunicación pues necesitas llegar a ellos, entonces vemos estos conceptos de candidatos, dinero, sí. votantes y medios de comunicación. Entonces, si te das cuenta, pues aunque se supone que el gobierno pues tiene tres poderes que nosotros les llamamos en Latinoamérica en México, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Sabemos nosotros que existen otros poderes fácticos a raíz del dinero. El más conocido, pues, son los medios de comunicación, que ejercen su poder a través de dar opiniones. Y pues, al final, pues, es muy controversial, ¿no? Lo que, lo que pasa ahí. Entonces, ¿cuál es...? Ajá, perdón. Yo voy a preguntar algo eh, sobre... Entonces... Antes pensábamos que para ser presidente o tener un cargo como de gobierno, de gobernación, eh, tendríamos que estar estudiados en, en política, ciencias de la política o una licenciatura en derecho, etcétera. Ese tipo de cosas. Pero me estás diciendo que lo más importante entonces es tener el apoyo económico de grupos o de personas. Así es como funciona el mundo en términos generales. En ciertas democracias es más abierto, por ejemplo, en, en Estados Unidos, tú puedes tener personas que vayan y pues sean millonarios, que tengan sus propios intereses en por qué apoyar tu campaña. Tiene que ser totalmente transparente y decir, esta compañía o de esta persona está ingresando tantos millones o tantos miles de dólares a mi campaña. Aquí en México la legislación es diferente porque tratan de, y en términos generales en Latinoamérica, pues, de ponerse lo que se supone que son, eh, pues, caminos más eh, rectos para todos, ¿no?, para que haya, para que no haya tanta diferencia en el tema monetario, para sus campañas ponen topes, ponen presupuestos y cosas así, pero la verdad es que sabemos que, pues, la legislación es una legislación que todavía necesita mejorar muchísimo, estamos en pañales, no hay madurez y, pues, eh, realmente, Hoy en día, el mundo funciona así, quien tiene más dinero puede ganar elecciones. Entonces, eh, entras a los votantes, entras a los medios de comunicación, incluso puedes crear percepciones. ¿Crear ¿Qué percepciones? Es que... Ajá, percepciones es crear la idea de que yo represento algo que probablemente en los hechos no represento, pero te doy la idea de que lo represento. Y ahorita vamos a hablar de un tema bien, bien interesante que pasó en, en Latinoamérica, que pasó en México y que fue exactamente esa manipulación. De hecho, Pero también que... me gustaría hablar sobre Venezuela y eh, todo este tema político, eh, la verdad eh, va a, a tener mucho desacuerdo en el chat, porque tú dices algo y la gente que está en contra de esto, pues te va a decir que eres un ignorante, que no sabes nada de esto, etcétera, y si dices lo contrario, son nosotros los que te van a decir lo mismo. Así que política y estos temas que vamos a manejar van a ser muy polémicos y habrá muchas personas que nos digan de todo, pero bueno, eh, ¿con qué bases hablamos con respecto a estos temas, Pepe, para que la gente pueda entenderlo y pueda saber de, de quién eh, va a recibir información? Es, es un análisis de la realidad que vivimos, eh, en mi caso pues eh, he vivido en Estados Unidos por una cantidad larga de años experimentándolo, eh, he estado pues en las ciudades más importantes de Estados Unidos, viviendo muchísimos años en Nueva York, he estado en Washington, he estado en Filadelfia, Minnesota, Tech, Texas, eh, pues tratando de entender, y pues obviamente en México, ¿no?, la realidad de cómo se vive. Un ejemplo claro, te vamos a hablar de un ejemplo claro de cómo el dinero y alinearte a los poderes fácticos, sí importa. Andrés Manuel López Obrador ganó hasta la tercera vez que intentó ser presidente, por muchísimas razones. Eh, una de ellas, eh, pues sí, fraude al menos una vez, probablemente otra vez fue... Eh, fraude fraude, pero, pero también fraude en la parte, no en la parte de que a lo, a lo mejor los votantes, pero en la parte económica de cuánto gastaron los otros partidos, por ejemplo, pues como sabes, con Peña lo de Monex y todo eso eh, pues todas las prácticas que ya sabemos que existieron durante eso, al final es un fraude, pero al final si te das cuenta, cuando gana ya tiene un discurso mucho más alineado con los poderes prácticos. Incluso haciendo un análisis real, se considera que si tú ves sus participaciones, sus dos primeras participaciones en el programa tercer grado en México, se nota completamente, pues, una, un, lo, los, los periodistas en contra de lo que él presenta. En el último, antes, en esta última, antes de ser presidente, ya se ve completamente... Eh, una actitud completamente diferente, él también mucho más alineado a los poderes fácticos, no quiero decir que esté trabajando con ellos, pero sí les demostró un respeto, incluso a personas pues ya como Slim, como eh, CGT, eh, pro probablemente muchos millonarios que toman decisiones que al final dieron su visto bueno para que se diera, pudieron fácilmente, aunque ya la sociedad estaba muy harta de fraude tras fraude, eh, hay casos que vamos a revisar que, que sigue, que, que podría haber seguido pasando, pero creo que fue una parte de la madurez de okay. Andrés Manuel, de decir sé que de todos modos eh, lo tengo que negociar y tengo que estar bien con ellos pero en vamos palabra, a hablar en, en palabras más simples en palabras mías, simples eh, eh, lo sucedido es que en las primeras dos eh, eh, posturas que se, para ser presidente López Obrador tenía el apoyo de la gente, pero no de la gente que tenía dinero, no de las empresas, no de los millonarios, no de los que tienen el control de los medios, sí tenía el apoyo de la gente, pero por ahí no va, es lo que nos está diciendo Pepe, va... Eh... No es suficiente, no es suficiente. Y sí, si te, te das bueno. cuenta incluso, incluso de, la, de, la, de la clase política, porque cuál tuvo que ser el cambio de política más fuerte que, que tuvo que implementar antes de ser presidente, el decir, pues no soy vengativo, para que pudiera entrar al cargo, el decir yo no voy a meter inmediatamente a los, a los presidentes eh, a la cárcel, va a ser una decisión que él decía, pues de esta consulta popular y todo, pero se tuvo que hacer un cambio para que al final esos poderes fácticos económicos y mediáticos, le dieran el visto bueno y él entrara a la, a la presidencia. Se alineó, como tú dices, con eh, el apoyo de la gente que tenía dinero y con toda la masa, toda la sociedad que ya lo había estado siguiendo por 12 años, ¿no? Que lo porque, porque, al final, porque al final no dejó sus ideales, el core de sus ideales, pero aprendió después de tantos años que la única forma de concretar eh, pues la presidencia tendría que ser también a base de la negociación con los poderes fácticos. Exactamente, muy bien. En este caso, por ejemplo, de, de Bolivia, que tuvo a este presidente también muy populista, ¿no? Evo. Evo Morales. Uh -huh. Sí, de hecho, vamos a revisar un poquito más de esa historia en, en, en, en otros slides que, que vienen para para ver cómo realmente pues todo esto impacta, ¿no? De quiénes mandan en el mundo. Entonces, regresando un poquito a este ciclo del poder del que estamos hablando aquí, vemos que el dinero está arriba del candidato y los medios de comunicación, porque los medios de comunicación necesitan este dinero para subsistir, el candidato necesita el dinero para poder estar en los medios de comunicación, transmitir a los votantes y entonces los dos... Eh, Pasar los votantes, ganar la elección y convertirse en gobierno. ¿Cuál es el siguiente paso del dinero, de las personas que están detrás del dinero? Es que van a tener muchos candidatos haciéndote creer que el partido A contra el partido B o el candidato A contra el candidato B, pues están peleando diferentes opciones para ti. Esta es una manera que ellos encontraron de no tener, pues, que pensar quién va a estar en el poder que pudiera afectar sus intereses de manera, eh, pues, importante. Entonces dijeron: Pues es como que vamos a darles opciones a la gente, pero esas opciones van a estar completamente alineadas, ya que los dos necesitan el apoyo y, pues, necesitamos nosotros asegurar que nuestra agenda se lleve a cabo. Entonces, lo que nosotros pensamos y lo que, de hecho, Andrés Manuel empezó a llamar, y por eso, pues, fue muy, eh, hace años, la gente, mucha gente se reía de ese tema, que decía el PRIAN, ¿no? El PRIAN y el PRIAN y, y todo esto, que hoy sabemos que es una realidad, hoy van a las elecciones juntos, hoy votan las mismas este, iniciativas, básicamente son eh, un, un partido eh, único, ¿no? el PAN y el PRI, que representan, incluso hoy el PRD, las, los tres eh, participan en una alianza y representando la misma opción, pero que no que nosotros veíamos hace 15, 20 años, veíamos exactamente esta segregación. Las personas de dinero, los grupos de dinero, haciéndonos creer que existían diferentes opciones, Ajá, pero eran tres opciones eh, y esto existe en todo el mundo, o sea, esto no es algo de los países latinoamericanos, así es como funciona, es un, es un modus operandi a nivel mundial, hacerte creer que existen estos candidatos diferentes, pero al final tienes, tienes el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que puedes tener a la derecha y a la izquierda, por ejemplo, ¿no? Y pues al final lo que te interesa a ti es que tú vas a hacer esto a través de organizaciones no gubernamentales o llamadas... ONGs, que se supone son instituciones sin ánimos de lucro que dependen del gobierno y realizan actividades de interés social. Entonces, ¿cuál es ¿cómo llega este dinero a, estas, a estos candidatos, a estos partidos, a través de estas organizaciones no gubernamentales, que representan exactamente pues, a las personas de poder, de dinero? Entonces, es como ellos encontraron el mecanismo legal para inyectar eh, dinero a estos, cualquiera que sean los candidatos, y entonces, una vez estando el dinero, estando los candidatos, llegando al gobierno, incluir todos los temas importantes para su agenda. ¿Por qué es importante esto? Porque, porque es el gobierno importante, porque son las legislaciones de lo que habíamos dicho, socialismo, capitalismo, democracia, dictadura, pero también son a través de los gobiernos, por ejemplo, en este caso, nuestros diputados, senadores, que se sigue el mismo modelo eh, romano de democracia de hace muchos años, donde personas votan las leyes y son una serie de reglas que se siguen. Entonces, estas personas de dinero, al final de cuentas, son los que dicen qué son la agenda legislativa que se va a llevar a cabo a través de esto, las personas que ellos eligen como candidatos, al final, pues no son personas eh, que tengan mucha iniciativa, a lo mejor muchos la tienen de hecho, pero ya no tienen la libertad de ejercerla, van como ya decimos, pues, pues ya comprometidos, y vamos a ver opciones de qué pasa cuando esos candidatos que son eh, ayudados a llegar al poder, no siguen las reglas de lo que se les impuso, porque hay, obviamente pasa, pasa y, y vamos a ver que tenemos muchos de esos eh, ejemplos, pues muy a la mano, alguna, algún comentario aquí. Pues lo que estoy viendo es que esa gente poderosa y eh, que es la que pone el dinero, en realidad apoya a estos dos bandos. sí pueden ser dos o diez o todos los bandos, al final ellos no les importa. Al final ellos no es de derecha e izquierda, es una agenda muy, muy eh, específica que quieren llevar a cabo. O ¿Para, sea, ¿para es simplemente simulación. Exactamente, ¿para qué hacer una simulación? Para que la gente piense que hay democracia y que tenemos diferentes opciones para votar, cuando en sí, realidad la, la idea es que, la idea es que hacerle pensar que está en nuestro, en los en los en nosotros, en la sociedad, el poder del voto y que podemos cambiar, rectificar e imponer, eh, pues en cualquier momento, o sea que no son ellos los que mandan, si la gente estuviera muy consciente de esto, pues probablemente ya no vería la vida de la misma manera. Ok, entonces eh, nos hacen una simulación para que pensemos que nosotros tenemos el poder de decidir nuestro futuro en el país y en el gobierno, pero en realidad, si no fuéramos a votar nadie, al final de cuentas seguiría ganando el poder, que es decir, todas estas empresas, toda esta gente de dinero, todos estos que controlan a los títeres que serían los candidatos. Así es, así es, al final ellos solo son un medio para llegar a cumplir ciertas agendas, y de hecho esas agendas es lo que nosotros vemos en discusión, no? De alguna u otra manera, mueven ciertas eh, cosas a la ley, eh, por ejemplo, pues incluso, pues no sé si lo has visto, eh, las personas que pagan impuestos, eh, pues es muy costoso pagar lo que nosotros llamamos el ISR eh, en México, en países latinoamericanos, pero ves que se le pueden condonar, por ejemplo, a Televisa, pues no sé, 10 mil millones de pesos en, en, en, en impuestos, o se le puede condonar y dar un subsidio a un OXO para que no pague cada OXO 30 mil pesos de luz al mes. ¿No? y cosas así, que obviamente todas esas cosas llegan a ser posibles porque las personas eh, que están apoyando, pues obviamente a las personas que tienen el poder del voto en, eh, para, para votar estas leyes, pues obviamente ya van muy comprometidas, pero sí es importante que sigan esta simulación, porque le quieren hacer creer a la gente que al final esas personas son una representación de ellas, ¿no? o sea, sí tenemos esta idea de que aunque ni los conocemos, que podemos preguntarle a la persona, oye, ¿quién es diputado? ¿Quién es tu diputado? ¿Cuál es tu distrito? Por ejemplo, pues no tenemos ni idea, ni, ni el senador, ni nada, no. eh, pero sientes que al final tienes una idea en tu inconsciente de que tienes una representación. De hecho, me gustaría preguntar a la gente que nos está viendo eh, el nombre de su diputado y su distrito. Eh, eh, votaron seguramente y se supone que conscientemente votaron por alguien que está ahí. Exacto, exacto, y, y hoy en día se vive mucha, pues probablemente abstencionismo, porque mucha gente empieza pues a entender a detalle este ciclo del poder que yo le llamo aquí, y, y ya pues creo que lo más inteligente pues es no votar, ¿no? o sea para, o sea al menos al menos decir, pues no, no me como este circo que, que me estás haciendo aquí. Eh, entonces vamos a esta pregunta, que obviamente gente no se vaya a enfrascar, por favor no pelee, eh, vamos a, a poner una situación eh, diferente, si Obrador no hubiera ganado y hubiera ganado este, Gandayín, Anaya. Pues, An Sería lo mismo, estaremos viviendo lo mismo, habría un cambio, sería un cambio diferente. Es o que ahorita verdad? lo vamos a ver, por ejemplo, no en, en este caso, por ejemplo, sí hay hay muy, hay mucha diferencia de cómo se deja, por ejemplo, ya ante un hartazgo como lo que sucedió aquí en México, Andrés Manuel López Obrador está llevando a cabo la agenda en términos generales como a él le hubiera gustado. Por ejemplo, vamos a decir que es muy controversial lo que está pasando en temas como seguridad. Pero en otros temas como el manejo de la deuda, te voy a poner un ejemplo que yo veo muy claro, porque aparte de todo, sabes que me dedico, pues mucho, bueno, me dedico al software, pero muy orientado a la parte financiera. Eh, si recuerdas, probablemente, porque fuiste afectado, por ejemplo, en los pagos de YouTube y todo eso, por ese tipo de cosas, eh, el dólar, los últimos 20 años, siempre fue al alza. O sea, tú veías el dólar... Y era a la alza, a la alza, a la alza, a la alza, o sea, básicamente, yo lleg llegamos a estar con Peñanito hasta unos 24 pesos, yo creo, casi rozando los 25 pesos, nunca se había visto un declive del dólar como se ha visto ahora, y vamos a ver por qué, quiénes son las personas que deciden eso, esto viene en esta presentación, que son los que toman esas decisiones, entonces, en términos generales, eh, hay una agenda mucho más profunda, que es de la que vamos a hablar, de un cambio más profundo. Probablemente hoy México está viviendo autonomía en la parte de cómo se vive la, por ejemplo, el manejo a la corrupción, con cosas que son básicamente de la idiosincrasia mexicana, pero que se trata de empezar los cambios fundamentales en la estructura de poder, por ejemplo, diciendo, desde arriba al menos... Ya el presidente que tenemos hoy, no se hace de la vista gorda ante los grandes casos de corrupción que existen. Es decir, por ejemplo, Lozoya, que hoy está ahí como entre la cárcel y no, como testigo protegido y no, básicamente eran operadores todos esos secretarios directamente de la corrupción que se tenía que hacer desde la presidencia. Hoy en México dejan que ese cambio se lleve a cabo, va a depender de nosotros que el cambio continúe, pero vamos a ver que hay una agenda que ahorita vamos a realizar más profunda en cuanto a nivel mundial, en el que independientemente de lo que pase en México, esa agenda mundial no ha cambiado ni una pizca. me quiero decir que como país sí puedes ir a hacer, por ejemplo hay países como Finlandia, donde puedes estar Bien administrado políticamente, los maestros ganan bien, eh, muchas cuestiones políticas de manera perfecta, el acceso a la salud, el acceso a la educación, cosas así, pero que no estás fuera de la agenda mundial y ahorita vamos a ver cuál es esa agenda mundial. Vamos a continuar entendiendo cómo funciona este mundo del dinero. Para entenderlo mejor vamos a, vamos a ver cómo está distribuido el dinero en el mundo el 45% del dinero del mundo, de la riqueza que tenemos, la tiene el 1% de la población, el otro 55% del dinero está distribuido entre el 99% de la población, esto es, esto hay que tenerlo nosotros en cuenta claro, quiero que lo tengan claro, cómo, cómo hay completamente el 1% de la población, tiene el 45% de la riqueza que existe en este planeta. Entonces, esto, esto, esto sí es un número que nos va a ayudar a entender nuestra realidad a detalle. ¿no? O sea, si no lo entendemos, eh, pues probablemente nunca vamos a entender exactamente cómo funciona el mundo tras bambalinas, porque entonces le vamos a, tra a tratar de dar una explicación de acuerdo a lo que es nuestra situación personal que probablemente no estamos en ese 1%, obviamente no, entonces eh, tomando en cuenta esto, es así como está repartida esta riqueza, este, eh, esta gráfica refiere a solamente en México o a Latinoamérica no, en general, en el mundo, esto el es mundo? todo lo que existe en el mundo, si pusieras ah. todo el dinero que existe en el mundo, así sí. es como está repartido, el 1% oh. de la población tiene básicamente el casi el 50 por de dinero, solo el 1 de la población. Ok, o sea, ca, casi, bueno, más de la mitad, solo el 1 de la población tiene toda esa riqueza, y todo lo demás, lo que el queda... El 99 por no, nos lo repartimos no, no, todos. Ajá, no, para qué, para... Ahí se ve claramente en esta, en esta imagen que estamos viendo en pantalla, se ve claramente cómo el poder y el dominio, el control de todo, el sistema, el dinero y demás está solamente en ese 1%, en un grupo de personas. Para que, para que te des una idea, hay personas o familias, y ahorita vamos a revisar algunas de ellas. Mira, me preguntan sobre si esta gráfica de dónde eh, la sacaste, ¿qué, qué fuente tiene. Ajá, esta, esta gráfica la sacamos del Fondo Monetario Internacional, que ahí luego yo creo que te voy a empezar a compartir algunas algunos links para que podamos ver de dónde salen, de hecho, de su misma página, eh, tomo esta, este screenshot de cómo ellos eh, refieren a esta pirámide de distribución, eh, de cómo existe hoy distribuir esta riqueza. Este 55% que estamos hablando, que es el 99% de la población, eh, se encuentra abajo de este 1%, si te das cuenta, el 99% incluye lo que, lo que son estos tres colores, los eh, la base gris y los dos azules que están arriba, como el 99%, pero el, el, el, el, el 1% que existe en la, en la pirámide, que es el azul fuerte, sí. eh, es el que tiene el 45% de toda la riqueza que existe en, en, en, el, en el mundo. Mira, eh, una pregunta aquí, eh, no sé si está correcta o está incorrecta, dice... Eh, que son los, ese 1 son como los bancarios, los hijos de Israel. Vamos a hablar de esa parte, vamos a hablar de esa parte, vamos a ver quiénes son ese 1 cómo funciona, pero tiene mucho que ver eh, con Israel, definitivamente es algo, de hecho yo lo llamaría probablemente judíos, que no nos, nos han venido con esa idea de muchos años, ¿no? De los judíos tienen mucho dinero, tienen mucho dinero, tienen mucho dinero, vamos a verlo, vamos a platicarlo, vamos a hacer un análisis, pero así es como está distribuido el dinero, quiero que lo tengan en cuenta, porque este tipo de información es el que les ayuda a probablemente tener un entendimiento mucho más profundo de cómo funciona el mundo en términos generales y no tanto lo que nosotros alcanzamos a percibir de acuerdo a nuestra realidad. Muy bien. Entonces, ya que sabemos que ese 1%, ¿cómo está dividido ese 1% de ricos en el mundo? ¿Por qué Estados Unidos siempre juega un papel preponderante? Si lo vemos aquí, ese 1%, si lo dividimos entre países, esto es lo que pertenece en términos de ricos, en términos de porcentaje, ¿a dónde están ese 1%? Ese 1%, si te das cuenta, casi la mitad está en Estados Unidos. Casi la mitad ese... está en Estados Unidos, ese 1%. Ese 1%, exactamente. Sí. Entonces te darás cuenta que el, pre, el papel es preponderante, aunque China es una economía en términos generales muy fuerte, tiene apenas el 9% de las personas o de la sociedad de ese 1% más influyente en el mundo, más importante y más, más rica entonces de ese 1% mundial de quien tiene el poder y el dinero, eh, eh, la, más de, de la mitad o bueno, cerca de la mitad, casi, pues, casi de la mitad, lo tiene Estados Unidos, así es, oye, el, el siguiente seguramente es Inglaterra, pues veamos aquí, te digo es China, si tú lo ves es el 9%, China ya está subiendo muchísimo, Japón, eh, si te, te das cuenta Alemania está ahí, después está eh, United Kingdom en el Reino Unido o Inglaterra, Francia, ah. Australia, Canadá, Italia, y pues por ejemplo, si te das cuenta aquí México ni siquiera figura, ¿Por qué no. México está englobado en lo que nosotros llamamos el resto del mundo, no, o sea, en, en ese 11%, for, 11 que está dividido. ¿No hay ni un país latino eh, que, que aparezca en esta gráfica? No, y ahorita vamos a ver por qué, Latinoamérica es un tema de, de discusión en esta agenda de estos multimillonarios que son realmente el gobierno oculto eh, y de cómo se llama, pues, este capítulo de hoy, ¿no? Pero lo vamos a ver, vamos a entender, entonces, ya quedó claro este 1% que tiene el 45% de la riqueza mundial y que aparte está concentrado en su mayoría en los países eh, con influencia anglosajones, los... ¿no? Que yeah. básicamente... Imagínate, nada más sumando Alemania, que tiene una influencia fuerte eh, de Estados Unidos después de las guerras mundiales perdidas y hay una camaradería muy fuerte, son básicamente su brazo en Europa para Estados Unidos, obviamente después de Reino Unido, que básicamente son hermanos, ¿no? Pero si hoy vemos los, los mapas de distribución poblacional, los, eh, pues esa mayoría de blancos que hoy tienen los puestos de poder en Estados Unidos, son de descendencia, básicamente solo son de descendencia o de Inglaterra o de Alemania, no hay más. Ok, una, una parte de aquí en el chat menciona que si entonces Slim es pobre, porque no aparece como, sabes que es millonario y no aparece aquí en México en esta gráfica, pero Slim eh, no es de es de otra nacionalidad, o bueno, tiene descendencia. No, ¿no? Me, pero, pero sí es mexicano, o sea, él es libanés, pero es mexicano, pero no es que sea pobre, pero no le alcanza a México a competir, por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, vamos a imaginar, eh, Estados Unidos, ¿no? J.P. Morgan en Estados Unidos, los Walton, no figura en ese tipo ya de grandeza, aunque por ejemplo, vamos a, vamos a ver, ¿quién presenta a Carlos Slim como el gran millonario en su momento?, pues obviamente la revista Forbes. La revista Forbes, ¿cómo hace ese análisis? Es simplemente un cálculo que ellos hacen dependiendo de lo que ellos creen que tienen las personas que figuran en esta lista. Hacen un cálculo más o menos, pues, vamos a decir que inventando mucho, pero muchos de estas personas no tienen liquidez como tal en sus millones, aunque les pongan ahí que tienen muchísimos. Pero, por ejemplo, si nosotros tratamos, vamos a, vamos a olvidarnos de Slim, que es el único que vamos a decir que podría representar a México. No en esta gráfica, definitivamente. Slim está representado aquí, pero está representado en ese 11% que dice Rest of the World ahí está es Carlos, sí está okay. aquí, pero no como México, porque México no alcanzaría ni el 1% de este 1%, nosotros tenemos por ejemplo a Salinas Pliego, pero Salinas Pliego en comparación a estos de aquí, pues está muy abajo. Uy, o sea que es, es pobre siendo rico, con, re, con comparación de estos otros gigantes, mm -hmm. Dirían que, pues, hay niveles, ¿no? O sea, en ese término. Ah, oye, <risa> oye una, pregunta, una pregunta y perdón por interrumpirte, es que si no se me va la idea ya no te pregunto. Aquí dicen que Slim es judío. Pues sí, o sea, todos ellos tienen una. una pues sí, vienen del Líbano y pues sí, sí de, deben de ser judíos, definitivamente. Ok, ok, entonces hay niveles. Vamos a ver, ¿quiénes son las familias realmente más ricas? Para que nos demos una idea, ¿no? De lo que estamos hablando de ya lo que es el siguiente nivel. que ya no estamos hablando de un Carlos Slim o de lo que nosotros conocemos pues en ese término, ¿no? Entonces tenemos como familia número uno, de acuerdo a lo que se calcula, los Rothschild, y que realmente no se puede ni siquiera calcular. Por ahí se habla de que eh, tienen vamos a imaginar que probablemente 30 veces el Producto Interno Bruto de México, o sea, una cantidad impresionantemente alta de dinero, después tenemos a unos muy famosos como los Rockefeller, tenemos a los, a J.P. Morgan, a la familia Morgan, que vamos a ver un poquito más de su historia, y tenemos por ejemplo a unos que se han vuelto más populares, pero que si te das cuenta no se les hace mucha eh, fiesta en la revista Forbes, porque probablemente ellos prefieren no estar, pero pues es la familia Walton, que pues eh, tienen Walmart, ¿no? Que acaban de comprar a los broncos de Denver y bueno, pues, ellos tienen una cantidad de dinero, pues, realmente demencial. Eh, vamos a revisar, obviamente más, hay más familias, quise poner aquí para no meternos más a fondo en una lista de esa familia de cómo se distribuye este 1%, Sí. entre los más importantes. Hablar de estos que son, pues básicamente que nos van a dar una idea de cómo está funcionando. Pues esto, vamos a hablar de cómo funcionan. Eh, quiero dar este ejemplo de qué pasó con J.P. Morgan. J.P. Morgan eh, es un banquero en Nueva York, eh, en los 1800, que pues tiene un éxito rápido, ¿no? Él se asocia también con eh, Tomás Alva Edison en tiempos de Tesla para... De llevar la electricidad con corriente directa eh, a todo el mundo, entonces imagínate que en ese tiempo, aunque ya no se utilizaban el término mecenas eran como estos patrocinadores de científicos y de cosas así, pues JP Morgan es básicamente quien financia a Tomás Alva Edison que de hecho Tomás Alva Edison lleva a trabajar a Tesla allá. Tesla le da una nueva forma mucho mejor de hacer la electricidad, pero decide no tomarla eh, porque ya estaban ellos en este plan de llevar la electricidad a todo el mundo y pues hacerse inmensamente pues ricos ¿no? como pasó y dejaron de hecho a Nikola Tesla muriendo completamente en el abandono y en la pobreza en un hotel de Nueva York, él fue el dueño del Titanic, él administraba el Titanic y cuando se crea la Reserva Federal, imagínate que en ese tiempo, en los 1800, así como él, había otros banqueros que estaban empezando sus bancos, pero corrían el riesgo de que los banqueros se fueran a bancarrota, ¿no? Por, por hacer mala administración del banco. Okay. Y entonces ellos no querían tener el riesgo de tener que cerrar. Y aquí vamos a ver un ejemplo de cómo estos poderes van cambiando las cosas. Imagínate que eh, J.P. Morgan lleva la idea de crear algo que se llama la Reserva Federal de Estados Unidos, que es como hacer un banco de bancos para decir, si alguno de nosotros nos vamos a, vamos a quebrar porque estamos administrando mal, vamos a crear algo que regule el Estado y que ellos pongan dinero y todo para que nos salven en caso de que sea necesario. Imagínate que ellos, obviamente los banqueros apoyan a todos los eh, políticos necesarios para que se lleve a cabo la Reserva Federal, que es como un soporte para que si algo va mal con ellos, haya una entidad que los tenga que salvar, que no los dejen morir solos y les den todo el respaldo necesario. Que obviamente dicen, no, pues que también nos regule y que nos ayude a que no se nos haga una mala administración y cosas así pero fíjate que, qué pasó, así como te menciono, él tiene el Titanic y había banqueros que estaban en contra de la idea de la Reserva Federal, qué pasó en el Titanic, todos esos banqueros que iban en contra del, de la Reserva Federal mueren en el Titanic, y qué pasó con JP Morgan Chase, imagínate que era imposible pensar que él no fuera en el Titanic, JP Morgan Chase decide no subirse al Titanic en el último momento porque se sintió mal del estómago. Oh, bien, a ver, a ver, a ver, vamos a, a recapitular esto, me estás diciendo que fue una conspiración lo del Titanic que metió ahí a los banqueros y que su idea era matarlos y por eso el Titanic se hundió? Así es, así es, bien. eso es lo que, esa es, esa es una parte de la teoría de la conspiración, pero esto es, esta es como una mini Mini parte para hablar en contextualización de cómo funciona, cómo han generado esta riqueza tan obscena, porque esos que se murieron ahí eran su competencia más fuerte. Wow, y él sube porque se sentía mal. Ajá, curiosamente, en su barco. Cu curiosamente. Decide no, no, no abordar. No puede ser, ¿cómo crees? ¿No sabía eso? Y bueno, JP Morgan. Eh, pues sí, definitivamente se convirtió pues básicamente en el administrador de la Reserva Federal y hoy uno de los bancos más importantes en el mundo eh, que se llama J.P. Morgan Chase ¡Wow! O sea que mató a toda su competencia uh -huh. Básicamente sí y ahora vamos a hablar de... quería hacer ese, ese, ese comentario ahí pero... Eh, ¿Cómo este 1%, quiero que tengan en la mente este 1%, ¿Cómo las personas más elite de este 1% son un grupo? Un grupo que tiene nombre, que lo conocemos y que sabemos que existe y que se, que se juntan Hay un grupo que se llama el Grupo Bilderberg. El Grupo Bilderberg lo tomaron del de, eh, nombre del primer lugar donde se reunieron por primera vez. No recuerdo exactamente hace cuántos años, pero... El Club Birderberg es una reunión anual a la que asisten, asisten aproximadamente 100 personas, 130 personas más influyentes en el mundo, solo mediante invitación. Obviamente aquí van todos los más millonarios del mundo con representación definitiva en este club, donde se juntan por unos días para platicar de cuál es su visión de, de todos los temas, hay una agenda que ellos proponen y que van revisando, pues tema a tema, dando sus opiniones y proponiendo eh, cuáles son los temas que se deben de llevar a cabo y cómo. Esta es una reunión, eh, pues fuerte, es un grupo muy controversial, porque pues obviamente, así como nosotros tenemos en la parte oficialista, gubernamental, divididos como por ejemplo en G8, en G20, los BRICS, y cosas así, definitivamente un grupo que no necesita... Eh, tener un gobierno, ser votado, ni nada, simplemente ya tienen un poder para ellos elegir su agenda, es este 1% que se reúne, eligen, porque aparte no es todo el 1%, generalmente son los 130 más influyentes de ese 1%, que se reúnen a definir cuál va a ser su agenda. Una pregunta, no sé si me esté adelantando, que seguramente sí, porque siempre me ando adelantando, pero Digamos que estas 138 personas del grupo Wildenberg pudieran ser a los que llamamos los Illuminati. Lo que nosotros llamamos Illuminati, sí, eh, en muchos sentidos, pero no todos. Imagínate que probablemente a los Illuminati los tenemos que ver como, un, como una sociedad secreta. Probablemente, imagínate que, para, para ser más específico a tu pregunta, probablemente muchos de los participantes en el grupo Bilderberg son Illuminati pero no todos, pero los que son representantes del grupo Illuminati, van también a presentar su agenda, es como si los Illuminati tuvieran una representación en este grupo, porque no todos son parte de esa sociedad secreta. O sea que los Illuminati es una sociedad secreta, Skull Bones es otra sociedad secreta, los masones serían otra sociedad secreta, así lo manejamos, porque es que siempre es. que hablamos de los Illuminati pensamos que son los dueños del mundo, pero aquí no estás eh, mencionando que solamente es una sociedad secreta. Es una sociedad secreta que participa en este 1% y que pueden tener completamente inferencia. Probablemente de todos los, de, de este 1% que se junta aquí, probablemente tienen una gran, gran influencia. Mira, Pau dice que saludos, profe Pepe, siempre con temas interesantes. Saludos, saludos. Ahí está el saludo de Pau Car. Muy bien, eh, sigamos entonces. Eh, vamos a hablar entonces cuáles son de este 1% pues su proyecto más ambicioso. Y es como se empezó, cómo le pusimos nombre a este tema que básicamente es hablar del nuevo orden mundial pero que sin duda, pues, viene a nosotros el primer paso que fue la globalización. Para entender este grupo Bilderberg, vamos a entender un poquito, pues, ¿cuál es, cuál es el, el objetivo? ¿A qué le llamamos nuevo orden mundial? Para darnos una idea, este 1% de la población, y también quiero contextualizar esto bien para los que nos están escuchando, para ti, que entendamos que cuando tienes tanto dinero, donde ya ni siquiera 20 generaciones de tu familia se lo puede gastar, o sea, tus, tus pensamientos, tus ideales, de verdad que cambian, no pueden ser ni siquiera comparados con los de nosotros, porque ni nosotros nos podemos imaginar lo que esas personas sienten y piensan, porque su concepción de la realidad, es muy diferente a lo que nosotros concibimos como realidad, nosotros al estar en ese 99% que se reparte lo demás, pues aparte de que ellos crean esa sociedad o esos sistemas para que nosotros pues tengamos que vivir a base de deudas, a base de pensar, ay me quiero comprar un iPhone y tengo que juntar y quiero ir al cine y cosas así, en su caso ellos empiezan probablemente es normal pero y parte de la psicología humana pero pues empiezan a tener como ideales más profundos en su vida, de hacer cambios, de todo, entonces ¿qué pasa? que a raíz de todas estas reuniones de este 1% obviamente te imaginarás el tamaño de sus egos debe de ser del tamaño del mundo, piensan en cómo mejorar en términos generales pues tanto el control que, que ya tienen y probablemente justificándolo un poco con, pues, tratar de hacer como una raza superior en todos los sentidos, una okay. idea muy hitleriana, ¿no? Sí, hitleriana. Y, y lo ven, eh, pues, básicamente con, con un problema que tienen ellos y, con, y un problema que les genera muchos problemas, porque imagínate que este tipo de manipulación, que estamos hablando del dinero, candidatos, todo esto, lo tienen que hacer en muchos países, de muchas formas, y tienen que estar modificando y tratando agendas de muchos temas. Entonces, ¿cuál es la idea preferida de ellos? O sea, como su mejor, su mejor escenario. Pues tener un único gobierno, un único sistema económico, una única religión y un único lenguaje. Porque su método de control sería mucho mejor. Sería... Ellos lo pueden justificar diciendo como que sería una sociedad más avanzada en muchos sentidos, eh, pero al final lo que los mueve en términos generales, pues es eh, el control de la población en términos generales, es decir, ya no me importa tanto el dinero, sino es cómo vamos a mantener nuestro control y cómo se supone que vamos nosotros, que ya estamos en un nivel que ya nadie nos va a poder comprender sí. de... De, de, de dinero, porque ya no es sobre dinero, ya no, ya en esos temas ya no existen, sino de ya, ya, ya, ya ellos no quieren, les eh, eh, ya es, ya es pensar en cómo van a ser el impacto que ellos quieren en el mundo. Entonces, tomando eso en cuenta, eh, vamos a ver cuáles son las estrategias que ellos están siguiendo bueno, para quería, lograr este objetivo. Quería preguntarte algo, entonces el nuevo orden mundial sería, regresamos a esta imagen, que sería, Único gobierno, que eso ya lo tenemos muy claro. Único sistema económico, que sería el uh, ¿Apagaste la luz o qué pasó? No, se fue la luz. ¿Qué pasó? A ver, denme un. Hola, ¿me escuchas? Sí, aquí estoy, aquí estoy. Yo te escucho. ¿En serio? Se apagó sola la luz. No puede ser. Se apagó sol. Sí. Se apagó sola la luz. Sí. Pues, me andan espantando aquí. Este. Mira, ok, la pregunta es sobre esto que estábamos viendo aquí. Es un único sistema económico que sería una sola moneda. Ya vimos que ya pasó esto del, del euro y que eh, pues en América también se estaba moviendo algo así como el amero. o era una idea, pero en realidad no se necesitaría porque el poder y el control lo tendría Estados Unidos y ya lo está haciendo en diferentes países latinoamericanos, que es dolarizarlos, ¿no? Ponerles, tenemos a Ecuador, tenemos a El Salvador, tenemos a, a Honduras, me parece, que ya manejan el dólar, Nicaragua, Panamá. Así es, así es. Ok, y la única, única religión, ¿tú qué qué religión crees que nos impondrían? Sería una... Ahí te va, ahí te va, ahí lo tenemos en la siguiente. Sé que, sé que es una pregunta, y vamos a revisar cómo es que se llevaría a cabo, pues estos, estos, estas cuatro cosas, ¿no? Estas cuatro cosas que, bueno, que estamos, que, que necesitan, que son como los, los pilares. Me faltó de, la última, que es un solo idioma. En este caso es lo que ya nos han estado haciendo, que es eh, tener como segundo idioma el inglés, ¿verdad? Así es, básicamente nos los enseñaron que ese es el idioma mundial y si te encuentras a otra persona, de que habla otro idioma, definitivamente ambos pueden al menos hoy comunicarse en algunas palabras en inglés, definitivamente eso pasa en todo el mundo. O sea, el que quien no hable inglés, pelas, está afuera. Quien no habla inglés hoy, definitivamente, de hecho a mí me da la sensación que eh, incluso las oportunidades laborales son muy diferentes. Es decir, quien no habla inglés está en un porcentaje de fuera del rezago, de, de rezago, res sí, sí, porque probablemente no vas a poder a explotar más oportunidades de las que tú necesites y aparte, te voy a dar un ejemplo, probablemente eh, estamos en una sociedad donde la información está creciendo a pasos ag agigantados todos los días, hay una cantidad de información, pero vamos a hablar en términos reales, el 80% de esa información está en inglés, hoy en día, hoy en día no hablar inglés, probablemente te, te trae muchas limitaciones en todos los ámbitos de tu vida, incluso puede ser hasta para un contrato. Híjole, sí, claro, fíjate que me, me preocupa mucho el tema del inglés, porque pues hay personas como que no, nada más no le entendemos, no no podemos como comunicarnos, eh, pues eso es un rezago terrible, sí claro, los niños deben de estar aprendiendo inglés ya, porque si no estarían fuera, cierto, de, de las oportunidades, probablemente yo cuando he dado algunas pláticas en universidades sobre otros temas y como la educación y cosas así, eh, pues yo les hago énfasis, que hoy en día desde mi perspectiva que he estado pues, en algunos países trabajando para grandes compañías, probablemente en las ciudades más importantes del mundo, pues eh, eh, yo le doy una importancia más alta a, al tener un buen dominio del inglés que incluso una carrera profesional. Wow, wow, eh, y sin duda para aprender inglés lo mejor sería estar con personas que hablen inglés. Pues es que ahí ya son muchas, yo, yo, yo de hecho me concentraría más en cambiar el modelo educativo, en enseñarle a los niños a aprender, ese sería el tema, es donde yo veo un rezago educativo porque bueno, aunque es otro tema, pero para hacer el paréntesis aquí, si te das cuenta, todo ha evolucionado en los últimos 100 años, en cómo se vivían los últimos 100 años, ahora es muy diferente, pero la única cosa que sigue estando igual que hace 100 años, es la manera en la que enseñan a los niños en las escuelas, vas, te sientas una maestra en un pizarrón, te enseña, te enseña con los mismos métodos didácticos de piaget y cosas así, la, o sea, ya no se ha evolucionado en esa parte y es por eso que yo me concentraría más en, en, en hacer que el niño aprenda a aprender, sepa cómo aprender, cómo construir conceptos, cómo moldear su mente y cualquier tema, incluido el inglés, vendría a una fácil adaptación, porque si no, imagínate, le enseñas inglés y después, no, es que también se me dificultaron las matemáticas y nunca no, pues, le entendía la química y nunca le no, entendía la sí. física, Debe de ser un perfil más completo el que estemos buscando en qué le estamos transmitiendo a nuestros hijos. Wow, wow, pesado, pesada la realidad. Y bueno, vamos entonces con lo de la religión, que ahora vamos a otra diapositiva entonces. Sí, primero vamos a hablar del sistema económico, cómo lograríamos esa unificación del sistema económico, cuál fue su estrategia, tomaron una decisión, termina la Segunda Guerra Mundial, que va a tener mucha polémica esa segunda, tercera, segunda, segunda guerra mundial pero ¿qué decisión toman a raíz de esa Segunda Guerra Mundial? Y probablemente esa fue la, rea, la verdadera razón para hacer esa Segunda Guerra Mundial. Es porque terminan y dicen, queremos crear el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y también queremos, queremos crear una cosa que se llama la Organización de las Naciones Unidas. Todo a partir de decir, ok, ya nos dimos, ya peleamos, pero al final, de verdad que fue nada más un paso más para ellos legitimizar la necesidad de crear estas instituciones siempre orientadas a estos objetivos que ya tenían. Vamos a decir que la Segunda Guerra Mundial, lo más probable es que simplemente fue, pues, ocasionada para llegar a decirle a la población mundial y justificar la creación de estas tres entidades que les iban a ayudar a ir llevando su plan a cabo de eh, unificar el sistema económico y unificar el gobierno. Obviamente estamos en la mitad de ese proceso, donde ahora ya todos los países pues vemos como un eje central a la organización de las Naciones Unidas, como un eje rector de todos los países del mundo, y en la parte de gobierno pues ya lograron crear esa, esa identidad, esa, pues sí, eh, eh, eh, esa compañía, por así decirlo, legitimizarla y darle un alce a nivel mundial impresionante. Eh, con respecto al, al sistema económico, crearon dos, eh, dos cosas que son tremendamente controversiales para, para ellos manejar el sistema económico, que fue el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Básicamente en esos, en, esos, en esas épocas, de, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, nadie hablaba de oye cuánto, cuánto vale mi peso, mis dólares, y nada de eso existía, me explico. Ellos dicen, necesitamos crear un fondo que se encargue de regular cuáles son los valores, eh, transaccionales de nuestras monedas para empezar a tener un mundo de más eh, mercados que interactúen entre sí. Básicamente lo que conocemos hoy como definición de globalización. Para que la globalización sucediera tenían que crear estos eh, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial para crear las entidades que regularan esta, este, estas transacciones que te dice cuánto vale tu moneda y que te da ciertos parámetros eh, para saber cómo están haciendo esos cálculos, ¿no? En base a cómo vas manejando tu deuda, pero aparte te dicen, y ¿sabes qué? También voy a crear un banco, y este banco le ponen el objetivo, fíjate cuál se supone que es su objetivo, su objetivo básicamente tiene un objetivo primordial, que es desaparecer la pobreza, Desaparece. pero ¿qué hacen? Ese es su objetivo. Cuando fue creado, ahí crean la ONU y vienen con que necesitamos el fondo y necesitamos el banco, ya crean ahí sus tres este, organizaciones y todo. Lo crean poniéndole exactamente como objetivo a erradicar la pobreza a nivel mundial. ¿Y qué se dedica a hacer este banco? Se dedica a hacer préstamos, igual que el Fondo Monetario Internacional, pero el Fondo Monetario Internacional aparte te da calificaciones y te dice cuánto vale tu tu moneda con respecto a otras y tiene pues ahí mucha regulación en cuanto a transacciones internacionales y cosas así y quién Entonces, este banco ahí, ahí viene ahí viene la parte buena vamos a hablar del fondo vamos a hablar, hablar del fondo monetario internacional como ya lo mencioné se crea a partir de la segunda guerra mundial su finalidad primordial es garantizar la la estabilidad del sistema monetario internacional, básicamente un sistema que regule los pagos internacionales, los tipos de cambio y que permita a los ciudadanos efectuar transacciones entre sí. Esta, este Fondo Monetario Internacional hace préstamos a cualquier país miembro que a su vez sea miembro de la ONU. O sea, imagínate que para tú aplicar a ser miembro del Fondo Monetario Internacional, ellos te ponen como requisito que te tienes que adherir a la ONU. Ajá. O sea, si tú no te adhieres a la ONU, no puedes ser parte del Fondo Monetario. Probablemente sí puede ser parte de la ONU y no ser parte del Fondo Monetario Internacional. Pero, pues bueno, básicamente hoy tienen 186 miembros, que básicamente son la mayoría de los países que nos conocemos. Pero aquí pongo algunos ejemplos de países que no se han adaptado al Fondo Monetario Internacional. Cuba, Corea del Norte y el Vaticano, que actualmente no son miembros. Como te das cuenta... Ellos dictan, ellos dictan cuáles son las tasas de interés de cada país. Y esa, cuando hablamos de la deuda externa, es todo el dinero que le debemos al Fondo Monetario Internacional como país. Okay. Fíjate en este dato. Este dato está bien intenso. Si te das cuenta, y esto, esto es algo para que la gente entienda cómo funciona el mundo. Obviamente detrás de la creación de la ONU, del Fondo Monetario Internacional del Banco Central, está Estados Unidos, ¿no? La sede de los tres está en, en Nueva York y, y en Washington, y eh, fue creado, como dijimos, por este 1%, que desde que hicieron la guerra para legitimizar la creación de estas entidades, fíjate cómo sin necesidad de hacer nada ve esto, estos son los países que tienen más deuda, son los que le deben al FMI, básicamente con esto compraron Latinoamérica, les hicieron creer, fíjate bien lo que hicieron, les hicieron creer que les prestaban dinero para que se modernizaran y salieran de la pobreza, sí. a través de esta creación, ¿y qué hicieron? Después obviamente modificaron tasas de interés, dijeron, no, es que no, no estás manejando muy bien, no tienes muy buenas políticos, este tus tasas de interés deben de cambiar, ya te presté el dinero, este dinero vino de este capital privado, de este 1%, más todo el gobierno de Estados Unidos, que prestaron este dinero, y ahora todos le deben todo este dinero a los fondos, el Fondo Monetario Internacional, básicamente, por ejemplo, los más afectados, y si tenemos un argentino aquí en la transmisión, sería súper padre escuchar su opinión, porque básicamente Argentina es un ejemplo de de cómo te puede comer completamente este sistema, básicamente ellos son dueños de Argentina actualmente, la situación en Argentina actual, pues es, es, es muy preocupante lo que están viviendo ahí, por este endeudamiento no tan tremendo, y obviamente, pues en México, hasta antes de López Obrador, López Obrador ha sido el único que ha manejado con responsabilidad esta deuda, que ha dicho no más deuda, pero imagínate que la idea que les vendieron a todos los... Eh, Políticos mexicanos es, pues, ni modo que no hagas nada, o sea, necesitas, pero no tengo dinero, no, pues es que necesitas, yo te presto, yo te presto, pero pues hasta el tren y eso, por ejemplo, tú que estás ahí en Toluca, ¿cuántos años lleva la construcción del, del tren que están haciendo entre Toluca y el Distrito Federal? Desde y que Nieto era gobernador. Y van para, y van para, y, y han como cuatruplicado el presupuesto que se necesita para hacer. Una pregunta, Pepe, aquí no sé si sea una pregunta absurda eh, de, de alguien que no entendió bien la clase, pero eh, esto que vemos de Argentina, ¿podríamos pensar que en algún momento Estados Unidos pueda hacerse de Argentina? No, no funciona de esa manera, pero básicamente ya su progreso y su y su forma de vida, como tal, lo que nosotros llamamos calidad de vida, va a estar muy comprometida. O sea, básicamente, pues, imagínate que esto fue, y es a lo que quiero llegar, ellos crean estas instituciones como una nueva forma de esclavitud, si te das cuenta, porque nos, les prestaron el dinero a todos estos países como un ejemplo nada más, eh, y ahora todos trabajamos en nuestros países, pagamos impuestos, y esos impuestos se van para el pago de estos intereses ajá, entonces no si te das intereses. intereses intereses nada más de estos números, o sea, tú cuando vas y compras algo y te cobran el IVA o te cobras, vas y trabajas y te descuentan el ISR, tú estás pagando, porque ellos tienen que pagar estos intereses, cada mes, al Fondo Monetario Internacional, y ahí van eso fue una, fue algo que ellos hicieron para fondearse de por vida de unos niveles que no podemos nosotros imaginar, eh, fue como prestarle, pero imagínate que prestarle, en vez de prestarle a cada persona del mundo, lo hicieron a través del país, como okay. tal, sí okay. me explicó y el país no tiene forma de no pagar, porque si no se conoce como default, y ese default es como si te fueras a un buró de crédito, que nosotros le llamamos en Latinoamérica, donde sí. tu vida todavía se echaría a perder más, o sea, de que nadie te prestara, o sea, porque el sistema como tal no te permite, por ejemplo, pues imagínate que no te permite ir por un coche si no tienes un buen historial crediticio. Claro. Para un país, un país no se puede permitir tener un pésimo historial crediticio, entonces siempre tienes que estar pagando los intereses. Entonces esto fue una forma que ellos se dieron cuenta, pues que fue tremenda para... para pues es una nueva forma de esclavitud, ¿no? ya, ya te entiendo. Nos están minando. Latinoamérica está siendo minada. Sí. Si te das cuenta, ¿quiénes son los que más deben? Obviamente todos los países deben, pero ve, ve esto. O sea, dime quién de ahí no es de Latinoamérica más que Portugal, yo veo ahí. Ahí hasta España. Pues, España, ahí. España, ¿Cómo? España. ¿Por probablemente. ¿Por qué España lo? Eh, yo no, no sé si esto sea parte de la plática, pero ¿por qué Europa excluye a España? Bueno, es que Europa, eh, como tal, los, mira, por ejemplo, nosotros como latinoamericanos, ¿qué es lo que arrastramos realmente? ¿Qué es lo que realmente dónde viene la idiosincrasia mala? A ver, haz un análisis. O sea, Gracias. todos esos malos hábitos vienen Ajá. de la colonización española. Entonces, sí. y cuando nosotros fuimos colonizados por los españoles. Ellos la verdad es que crearon esta idiosincrasia que nosotros tenemos de la corrupción, de todo. Entonces, cuando tú vas a España, te das cuenta que ahí la corrupción está igual a unos niveles tremendos. La verdad es que su calidad de vida está muy deteriorada porque ellos cayeron en el mismo juego exactamente como los latinoamericanos. Los políticos endeudándose más y más y más. No es que no lo quieran, pero están ahí con nosotros porque al final tenemos la misma idiosincrasia que ellos nos dieron. Oye, y bueno, otra pregunta que está fuera del tema, pero es interesante, creo yo. Eh, España eh, se llevó todos los productos, los recursos, el oro y demás que encontró en Latinoamérica. ¿Qué pasó con todos esos recursos? ¿Por qué España, al tener todas estas eh, oportunidades de, de ganar estos recursos, no se potencializó? Bueno, es que, por ejemplo... Ahí ese 1% del que estábamos hablando es el que capitalizó todo ese oro, porque en esos tiempos, acuérdate que todavía se utilizaba de que la reina y el rey y todo, y ellos sí. están excluidos de todo eso, o sea, no creas que el rey y la reina, pues son países que todavía tienen monarquías, ¿no? Entonces, ellos tienen unas cantidades de dinero pues impresionantes, indescriptibles. En oro y todo eso, que, que, que ni siquiera los podemos tener en cuenta, ¿no? Porque no nos damos una idea, pero no es como que haya regresado al país a distribuirse, como probablemente hoy pensamos de que si mandamos una empresa a otro país, al menos regresa, pues como en inversión, se distribuye entre la gente en salarios y, y en materia prima y cosas así. Eh, la verdad es que toda esa explotación que se le dio aún está en ese 1% del que estamos hablando. Ok. Ok. Ok, pero como tú dices, solamente está en ese 1% también de España, no se distribuyó en la sociedad. Exactamente. Ok, ok. Y el Banco Mundial, vamos a hablar del Banco Mundial, eh, este se crea con el objetivo de reconstruir Europa, les dicen, saben que este banco lo vamos a crear específicamente por la, la, la pobreza, pero porque pues, necesitamos también reconstruir Europa, no tienen dinero, nosotros aquí les vamos a prestar dinero, no, o sea, ya los tuvimos que, pues, pues sí, básicamente destruir por la guerra, pero pues vamos a abrirles un banco para prestarles dinero, entonces hace préstamos y de hecho se distingue hoy en día por la corrupción en la adjudicación de dichos préstamos, imagínate que teóricamente este banco tiene muchos préstamos de 0% de intereses, pero ¿Cómo hace? ¿A quién decide darle los préstamos de 0% de intereses? Sí. Se los da a países que básicamente les dice, quiero que hagas esto, esto, esto, esto y esto, y pues obviamente lo tienen que hacer al pie de la letra, son como una colonia, se convierte en una colonia, pero les dan, les dan dinero como para hacer cierta infraestructura, que los políticos pues queden bien, sin endeudar a su país, pero pues imagínate, básicamente yo lo vería o lo describiría como vender a tu patria. Una, un, un paréntesis aquí, de lo que estamos hablando es que estos países latinoamericanos están eh, sirviendo para que constantemente estén rindiendo frutos, es decir, dándole dinero al fondo monetario, y, y nos están de esta forma esclavizando a todos, porque pues a todos nos afecta esto. En el caso de África, ellos no aparecen en esta lista, es decir, a ellos los exprimieron y ya no, no importa. Es que, es que exactamente qué buena pregunta, porque va muy relevante a este a esta slide, aquí, África está más apoyado por la parte del Banco Mundial, te acuerdas que te dije que el Banco Mundial está más orientado a erradicar la pobreza, sí. entonces ellos están más adoptados y presentan que según todos esos préstamos que les hacen, son al 0% de intereses, cuando realmente lo que está pasando es que se están adueñando de estos países, pero no se está demostrando económicamente en sus deudas, porque les hacen creer que se los están prestando sin como lo sí. dice, sin interés, pero sabemos que hay un interés más profundo eh, con lo que está pasando en África. Ok, interesante porque estos países africanos no hay infraestructura, eh, mucha pobreza, y no aparecen precisamente en esta... Porque en no este. le deben al Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario va con intereses, el Fondo Monetario es como de ayuda al desarrollo a los países emergentes y cosas así, pero te lo presta con intereses y te va calificando, el Banco Mundial se crea para, se supone que, ayudar a los mucho, muy más pobres, a los que viven con un dólar al día y cosas así, pero ellos los están exprimiendo de una manera todavía más extrema que es, sin que se den cuenta y si que, que quede documentada una deuda, les están arrancando sus países y los están esclavizando de otras maneras. Es decir, nuestros países latinoamericanos en realidad son riquísimos en recursos, lamentablemente por esa riqueza es que estos poderosos nos están o nos controlan o nos dominan y nos eh, no, saquean nuestros recursos. Déjame darte una analogía, de qué está pasando en, en Latinoamérica, obviamente te digo que, pues estas personas del 1% se vieron muy inteligentes y dijeron, vamos a prestarles, vamos a decirlo en un ejemplo de nosotros, un millón de pesos, y a lo mejor tú dices, sí lo tomo, o sea, no te preocupes, este, te, te voy a cobrar nada más 10 mil pesos al mes y ya me los vas pagando, entonces órale, préstamos, después te cambian la jugada y te, y te das cuenta que a lo mejor solo ganas 20 mil pesos al mes porque algo pasó, ya te calificaron mal, no se está generando, eh, y de esos 20 mil tienes que estarle pagando por 20 años o 30 años la mitad de tus ganancias a este préstamo que en el principio pareció bonito, pero que sabían que de todos modos ni siquiera lo ibas a utilizar para desarrollo, porque se fue la mayoría en corrupción, o sea, ese dinero, pues ya sabes, lo, lo clásico de que desarrollo es pues yo soy el político que ahorita va a desarrollar esto, ahorita me hago una empresa de, por ejemplo, trenes, y pues ya estoy haciendo el tren, entonces, ¿qué pasa?, el tren salió a cuatro veces, cinco veces, veinte veces lo que cuesta el tren, y queda mal hecho, si te das cuenta, hoy nuestra infraestructura en casi toda Latinoamérica, tiene muchos efectos, por la misma forma, pero ya nos quedamos endeudados 20 años, donde ya con la generación de los productos internos, no da lo suficiente como para generar desarrollo e ir pagando la deuda, o sea, fue la verdad que pues una, una súper mala jugada aprovechándose, pues sí, básicamente actuaron como lo haría cualquier banquero, cualquier usurero, o cualquier, como cuando tú vas al banco, y a lo, o vas caminando en un centro comercial y te agarra el de American Express y te dice ¿no quieres la tarjeta? o el de Liverpool y te dice, ándale, mira, y ya casi casi no te pedimos ni tu historial crediticio, tú agárrala, tú agárrala, sí. más o menos algo así pasó. Claro, porque ellos saben que al final de cuentas, sea como sea, tú les vas a estar debiendo constantemente y por años. Exacto, y la deuda, son deudas que nunca acaban, porque tú estás pagando intereses, no estás pagando el, el concepto de la deuda, entonces es una esclavitud moderna completamente. Esclavitud moderna, uy, qué fuerte la realidad, vamos con el siguiente, la siguiente imagen. Sí, por ejemplo aquí para que nos demos una idea de cómo este 1% sí está aquí, eh, el Banco Mundial hace, imagínate, hace estos préstamos de 0%, pero los hace con capital privado. ¿Tú crees que va a ser sin intereses? O pues, sea, imagínate que ahí los estos millonarios como los Rothschild, los Rockefeller, los eh, JP Morgan, están metiendo de su dinero para hacer estos préstamos sin intereses. ¿Tú crees, tú crees no. que sea sin interés real? No, no, imagínate no, que para no. que te des cuenta qué tan, qué tan metidos están eh, estos millonarios que David Rockefeller fue uno de sus presidentes del Banco Mundial. No, pues, sí, ahí vemos que están, que son parte de todo esto. ¿Cómo quieren hacer, la pregunta que tenías, eh, una religión? Eh, su estrategia es muy debatible, yo me inclino a pensar que están tratando de entrar, o están haciendo un análisis de todo lo que nosotros consideramos ahora que se llama el New Age, que son varias vertientes, varias opciones que tenemos eh, para ver la vida desde un punto de vista, pues, diferente. Probablemente, y esto a mí me suena mucho, eh, que puede pasar. Es, ¿Has escuchado el proyecto Bluebeam? Blue que, uh -huh. que básicamente es hacerle creer a la humanidad que vamos a ser, eh, vamos a ser, eh, pues invadidos por los extraterrestres, que van a ser un contacto fake. Imagínate que van a aparecer las naves, se van a contactar con nosotros y van a cambiar nuestro paradigma como ellos quieran, todo creado por ellos, para decirnos, ah, mira, imagínate que ya llegaron, va a ser un shock, pero nos van a contar la historia, se supone real, nos van a contar qué es lo que pasa, todas estas preguntas que hemos tratado de contestar y nos van a decir qué es en lo que tenemos que creer y de esa manera unificar nuestras creencias. Oye, es buena la idea, Es parece película, pero todo es posible, claro. Si nos hacen creer y nos presentan una farsa de la llegada de extraterrestres y eso se proyecta a todo el mundo y el mensaje de estos extraterrestres es les venimos a decir la verdad y quién, a quién hay que adorar o a quién le debemos eh, el culto, y todos nos vamos a unificar en eso porque los extraterrestres nos estarían dando la respuesta y así se unificaría el mundo, así es, en la parte de la religión, eso es lo que al parecer, eh, según mi análisis, es lo que más probabilidades hay de que suceda y probablemente no estamos muy lejos, vamos a decir probablemente a 20 años de que, de, de que eso suceda, o sea que si se si llegan los extraterrestres, eh, se graban y se comparten todo el mundo, debemos de estar atentos Te, va, y... vamos, vamos a tener que estar bien atentos ah, ah, vamos a tener que ser bien analíticos fíjate que ser. en la Biblia por ejemplo hay una parte en Apocalipsis donde habla sobre que vendrán falsos profetas exacto o sea podría ser eso que llegaran que nos hicieran pensar o creer que sí de verdad bajaron ya los extraterrestres y nos dieran un nuevo culto wow, así es o sea que no será real la próxima llegada de los extraterrestres que está cerca, podría ser, no sería real. Pu puede ser, o sea, la, la probabilidad dice que es más probable que sea un fake, pero que sí suceda eso de que van a llegar las naves y todo, pero que realmente sean naves que no conocemos y que fueron fabricadas aquí y todo, pero que van a tratar de simular el contacto wow, no puede ser claro, porque a lo mejor si llegaran los extraterrestres de otra forma, a lo mejor llegan a invadirnos, ¿no? Pues es apagar? que te digo, ya lo dejan, ya lo dejan, ya, ya sería muy abierto, sería el tema completo de otra plática, pero pues te digo que al parecer este proyecto tiene una fuerza muy tremenda en estos, en estos eh, círculos, ¿no? Que es, ellos no ven, no ven actualmente una forma más eh, completa de realizar esta unificación de la religión wow, interesantísimo esto del proyecto Bluebeam, ¿se ha hecho algo con este proyecto?, ¿hay alguna, ya alguna Pues hay práctica? personas, hay per, hay per, no, es que hay personas que, pues son infiltrados de estas sociedades secretas, que han salido a dar detalles muy impresionantes, ¿no?, de decir, pues, básicamente es lo que están tratando de hacer, a mí te digo, por ejemplo, uno de esos, de esos videos que obviamente no duran nada en YouTube, y ahora me arrepiento de no guardarlos, en su momento, pero, eh, pues sí, por ejemplo, hablaban hace 20 años de este proyecto, pero hablaban también del proyecto del COVID, ¿no?, de cómo iban a hacer, pues exactamente todo lo que hicieron paso a paso, explicado por una persona que se salió de los Illuminatis, después fue, no recuerdo su nombre, fue, este, pues, asesinado, y, y él platicaba a detalle cuál era el plan para hacer esto de, de la de lo del virus, una pandemia, todo para decir, es que me necesitan, ¿no?, necesitamos crear más instituciones, porque ahora si te das cuenta, pues sí fue a un nivel muy global, de decir, necesitamos nuevas reglas, necesitamos que, que, nos, que nos cuiden, necesitamos que nos den vacunas, la gente pedía las vacunas, o sea, tú hablas con la gente, ya que salga la vacuna, ya que esto, entonces, ya le daban uh, una validez a estas instituciones, eh, pues muy muy fuerte, ¿no?, entonces, o sea, yo te digo, yo en, mi, en el caso personal pienso que eh, este proyecto Blue Green probablemente puede pasar. Eh, a no, otra cosa probablemente que pueden ser que es como una ramificación de este proyecto, que en vez de que sean extraterrestres, probablemente piensan eh, proyectar a Jesús como tal, como un, como un regreso de Jesús a la Tierra y entonces ya unificar el cristianismo en, en la Tierra. Oh, esa es otra buena idea porque ya la, la religión ya está, ya hay muchos adeptos, y bueno, si refuerzas precisamente ese culto con la llegada o con el regreso de Jesús, pues es mucho más fácil también que, que esta gente se convierta y que profesen la misma religión. Exactamente. O no no creerlo, y claro que lo pueden hacer, claro que... No, o sea, sea, las posibilidades eh, tecnológicas y todo eso estamos sobrepasados, sí si ellos los quisieran hacer, definitivamente tienen todo a su disposición. Exacto, claro, claro, eh, la parte de New Age, eh, no sé si la entendí o todavía Sí, no. la, eh, imagínate que es, eh, pues todo esto alternativo que hemos estado platicando, ¿no? Por ejemplo, lo puedes ver desde... no sé si te acuerdas de que fuimos a ver alguna vez a unos que les decían los raelianos, por ejemplo, sí. Que te decía, sí. ¿no? Pues eh, es más, a esa, eh, me acuerdo que fuimos tú y yo juntos a conocer a la, una conferencia de los raelianos, sí, donde éramos sí. jóvenes. Pero <risa> básicamente todos esos son eh, los New Age, ¿no? Todos esos eh, tipos de pues, cultos que van un poquito orientados a. si tienen su parte, ya sabes, como extraterrestre y todo eso, pero pues que van, van, son, son pequeñas, eh sociedades que van teniendo sus propios cultos y tratan de meter mucho eso para ver cuál probablemente sería la mejor aceptada y a lo mejor ellos poder tomar una, una decisión más radical. Interesante, muy interesante esto que nos estás compartiendo de Bluebeam. Otra parte sería, y Bluebeam como tal podría ser eh, tema de uno de estos podcasts como parte de una teoría de la de, de, de la conspiración, pero todo el programa, hablar del Blue Beam, de, de los infiltrados, de toda la información que hay con respecto a este tema, los documentos que se han encontrado, desclasificaciones que se han hecho en el gobierno de Estados Unidos, para hacernos pensar que realmente sí es una posibilidad para ellos, y lo toman en cuenta, incluido las cosas que están en Wikileaks y todo eso. Claro, estaría buenísimo que en uno de estos capítulos, podamos eh, profundizar más en el blue perfecto el siguiente punto es el control del conocimiento cómo lo están haciendo decidieron que la estrategia adecuada era crear instituciones que certifiquen los conocimientos y obliguen a la gente a creer en estas eh, instituciones te voy a dar un ejemplo dos ejemplos muy claros eh, de organismos que están regulados por ellos la unesco como pues la, esta parte de los niños de educación y, y eso y la organización mundial de la salud la OMS, imagínate que hoy en día nuestros científicos eh, le dan un valor a todo lo que digan estas instituciones, sí. eh, haciéndote creer que pues, es la verdad, o sea, si ya lo dice la Organización Mundial de la Salud, pues Exacto. ya lo tienes que creer, ¿no? O sea, no pasa nada con el COVID, eh, ellos son los que dicen, no, no desinformen, este es un virus, la vacuna es segura, no causa autismo, todos estos temas, porque tú les tienes que creer, entonces empezaron a crear muchas de estas. Eh, sociedades, eh, eh, organizaciones eh, que soportan científicamente, teóricamente pues lo que ellos quieren decir o sea ellos imagínate que pusieron un montón de personas científicas a decir cosas eh, para tratar de pues pues todo lo que ellos digan a través de las instituciones que ellos crearon ya se, porque imagínate que aparte dan la idea a la sociedad que son instituciones como independientes, ¿no? o sea como que independientes, no reguladas y eso, pero al final este 1% es el que las financia a través de estas ONGs y todo eso, entonces acuérdate de la frase de pues dime quién te da el dinero y pues ellos te dicen cómo bailar, ¿no? entonces definitivamente por ahí sí, alguien... Que la gente defiende ya eh, estas instituciones cuando hay algún comunicado y inmediatamente saltan y dicen lo dijo la OMS, lo dijo la UNESCO, lo dijo, y ya con eso es como, esa es la verdad absoluta. Sí, sí, por ejemplo, imagínate que los medios tradicionales, los medios que trabajan para este tipo de, de este 1%, empiezan dando sus noticias como, la Organización Mundial de la Salud presentó en su informe mensual que con la nueva vacuna ya no te vas a enfermar y no sé qué, y entonces tú ya, ¿cómo es que tú entiendes esa información? Es muy diferente a que si salgo yo a decir, oye, es, es que la vacuna... Eh, causa autismo, no, pues dices, no, pues no, pues eso ya dijo la Organización Mundial de la Salud, que eso no es, sí. sí me explico, entonces, ellos crean estas organizaciones con un medio de control para certificar que todo lo que se diga a través de ello está respaldado científicamente y nadie tiene por qué dudar de eso, o está hasta mal visto dudarlo. Mira, tenemos una pregunta aquí que no sé si de fuera de, de contexto, dice Laura Barragán, una pregunta, ¿por qué los Simpsons, bajita la mano, revelan cosas que van a pasar? No, definitivamente, porque, y lo vamos a ver aquí también, eh, hay mucha información porque estas personas que pertenecen a estas sociedades secretas, como lo decíamos de los Skull and Bones, Illuminatis, les gusta, tienen a veces muchos puestos donde pueden ejercer muchas eh, influencias, y les gusta, es parte de ellos dar algunas claves, lo podemos ver en películas, lo podemos ver en caricaturas como lo de los Simpsons, hay un juego no sé si has visto ese juego que se llama pues creo que el Nuevo Orden Mundial, algo así donde venían hasta lo de la pandemia hay una carta de sí, es todo eso ¿no? o sea, las hasta las torres gemelas dibujadas, sí, sí, para, sí. Que, para que expliques, entonces es parte de una agenda y ahorita vamos a hablar de ese tema, eh, de las Torres Gemelas cómo influyó y todo, pero no, o sea, hay personas que conocen estos planes y que están en posiciones donde hay por dos razones. Una es que quieren dejar entrever cuáles son sus planes porque les gusta también y otra es desinformar, muchas veces confundir o ridiculizar algo para que la gente cuando lo vea real piensa que es una ridiculización Ok, ok, claro, y, y que niegue, ¿no?, que existe ese Exacto. control. Exacto, imagínate que tú pones el, el proyecto Blue Beam en los Simpsons, ya la gente va a pensar que es de ciencia ficción, ya si yo hablo del tema y lo explico aquí, y doy todo este contexto, ya de entrada la gente que ya está influenciada por verlo en una caricatura ahí, ya va a tener un concepto diferente porque ya no va a poder ver la realidad en cuanto a dónde vendría la generación real del proyecto. Sí, y comenzarían conspirar conspiranoicos, ¿no? Esa palabra que, que le dicen Exacto. a todas las personas que ven estas cosas desde otra perspectiva. Absolutamente. Porque ellos ya están aquí en este control del conocimiento. Yo cuando platico con ellos, yo soy muy respetuoso, no, no me enciendo ni nada, la verdad, porque me doy cuenta que están muy a, a, adiestrados por el sistema. O sea que no han tenido la no han tenido la fortuna de ver las cosas desde muchos vertientes diferentes para poderse hacer un criterio más amplio, han sido personas, esas personas más cerradas, han sido las que más han estado pegados en el sistema, yo te puedo decir que tengo años y años y años eh, que no veo televisión como tal, veo los eventos deportivos porque me gusta el fútbol, me gusta ver el, la NFL y cosas así, pero fuera de eso no gasto mi tiempo en en ese tipo de cosas. De hecho, en mi caso personal, reté mucho el sistema educativo, nunca me agradó al 100%, nunca me sentí integrado, aunque lo seguí y terminé una carrera, tengo maestría y cosas así, no, nunca he sido de una educación tradicional, ni siquiera probablemente de atender las clases, a lo mejor atender a los, a los conceptos, pero desde el punto de vista de formar mi propio conocimiento. Respeto mucho a los maestros, pero no no considero que estemos en el sistema educativo adecuado. Oye, Pepe, eh, por ahí escuché también eh, este presidente de Venezuela, o expresidente, eh, había hablado también de, de Illuminatis y cosas así, hay gente que los ha mencionado, gente de la política. Eh, sí, lo no, dicen, definitivamente. ¿Lo dicen porque es una realidad, que ellos saben algo, o lo dicen simplemente porque... Eh, porque están dentro de estas conspiraciones y creen estas conspiraciones. No, definitivamente, defini va, mira, vamos a ver, no me quiero adelantar porque va a ser bien interesante ese tema, vamos a, hablar, vamos a ver qué pasa cuando, cuando alguien se sale del corral. mira, sí. vamos a ver qué es lo que pueden hacer para ellos implantar sus nuevas reglas y ahorita vamos a hablar de la, de la política que tú estás mencionando aquí ellos necesitan también, quieren legitimizar pues, cómo las nuevas reglas en el mundo y también cómo crear pues, los policías del mundo, ¿no? que se cree Estados Unidos en muchos sentidos, incluso crean también la OTAN como una fuerza militar mundial, haciendo creer que pues básicamente son eh, pues, representantes de la ONU en muchos sentidos. ¿no? Eh, pongo aquí porque no es el único, pero sí es el más reciente de una época donde nosotros lo podemos hablar porque lo vivimos, ¿cómo tratan de hacer lo que se llaman ataques de falsa bandera para llegar a la conclusión de estas nuevas reglas? Vamos a hablar del 11S, porque necesitan justificar sus acciones eh, tratando de que la población diga, ah, yo necesito el gobierno que me proteja. ¿no? Sí. Entro en pánico, sálvame, como lo que pasó te digo con lo del COVID, que es otra cosa que probablemente es de falsa bandera. Vamos a ver por qué es tan polémico esto del 11-S y que la gente tome su propia, pues, decisión, ¿no? De que piense si es de falsa bandera o no. Vamos a decir que el derrumbe del Wall Street Center eh, fueron el resultado de demoliciones controladas de fallas estructurales debido al impacto y al fuego. O sea, cuando tú ves la explosión y llega el impacto, según se empieza a quemar, pues así, la parte de arriba, pues se ve que abajo no hay fuego. No sé si tengas en la mente, creo que todos lo tenemos en nuestro inconsciente, cuando se derrumban las torres gemelas, Definitivamente se derrumban de una forma que parece muy familiar, viéndolo en las demoliciones controladas. Entonces, si te das cuenta, incluso los cortes que están dentro, va la gente y saca fotos de los cortes en las ruinas, son cortes de 45 grados, parece ser exactamente seguir todo lo que es un plan para demoler eh, controladamente eh, sobre su lugar las dos torres, no sé a ti qué te parece cuando, cuando se derrumban, o sea, no, aparte, que... aparte de que se derrumban las dos eh, como una demolición controlada, hay otros edificios cercanos a las torres gemelas que también se derrumban, curiosamente y lo mismo de la misma manera, sin que les haya caído ningún pedazo de torre ni mucho menos, es decir no les llegó un avión, no les pegó no nada y también se destruyeron, eso ahí eh, nos presenta completamente que fue un plan y que estas oficinas o estos edificios contenían también información o documentos que a alguien eh, le, le incomodaba, no les, o les servía que fueran destruidos, así es, otra cosa importante es por ejemplo si ves este del pentágono, déjame, déjame ponerlo, esto es cuando el pentágono se supone que llega el, llega el abril. es la única toma que existe, en sí. este caso lo que se propone es que al parecer viendo el daño, que no tengo aquí la foto, pero si te das cuenta, parece ser más un misil, que de casualidad, fíjate la casualidad que pasó ese día, sí. esa zona en la que pega el avión, cuando, cuando pasa por ahí, era una zona que estaba deshabitada, no estaba en uso, porque se supone que estaba en remodelación, y, que cuando, se a, y que cuando se van a sacar las fotos, eh, de, pues tú dices, bueno, se supone que está llegando con las alas del avión, ¿no? Pues el tipo de hoyo que tiene es completamente una, un círculo, como si fuera un misil nada más. Y hay otro video que se saca desde el Hotel Sheraton, que está muy cerca de ahí, y es decomisado por el FBI y se pone declasificado y nunca, nunca fue sacado al público. Y o sea, esto, es lo único, esto es lo aquí, único que nos dieron. Aquí estamos viendo que en realidad pudo haber sido un misil. Ajá, exactamente. Este es el único video que. Y en una describió. esquina y en un lugar donde no había personas. No había personas. Qué, qué casualidad, ¿verdad? Sí, sí, o sea, habían desalojado a todos ahí porque esa semana iban a hacer mantenimiento. Eh, <risa> el otro de... avión. Ah, oh, bueno, lo bueno. Dejar? No, sigue adelante porque eso eh... es tan tarde. El otro avión, ¿te acuerdas que hicieron una película creo que creo se llama United 93? Sí. Eh, ese avión, al parecer, lo que dice es que, de hecho, fue una, eh, los casas que ya estaban sobrevolando en Estados Unidos lo derribaron. Eh, entonces, pero ya es que hicieron hasta una película donde presentaron ellos que los, los pasajeros sí. se pusieron eh, las pilas y se revelaron sí. para estrellar el avión, sí, Antes, sí cierto, sí cierto, oye sí, oye pero en ese momento nadie se da cuenta o, o duda de esto, porque sí, es donde dijeron que los pasajeros pues eh, se revelaron contra estos eh, terroristas y los detuvieron para que no llegaran a cierto lugar y terminó cayéndose eh, en otra área, no? exactamente pero al parecer fue una misma, una misma, un derribo de ellos mismos, esta va a ser la que a mí me llama más la atención, fíjate, o sea, vamos a decir que van, van muchas casualidades para ese día, ¿no? pero el que rentaba las Torres Gemelas, eh, en ese entonces se llama Larry Silverstein, dos meses antes del atentado terrorista, adquirió una póliza de seguro por 3.500 millones de dólares, exactamente que nada más lo cubría de ataques terroristas. <risa> ok. O sea, imagínate eso, o sea, <risa> voy a sacar una póliza para ataques terroristas justamente dos meses antes de que ocurra esto, por 3.500 millones de dólares. No puede ser. Y esta última, esta última a mí es la que se me hace más intensa, existe una compañía que se llama The Carly Group, esta es una, una compañía multimillonaria, más o menos vale unos 14 mil millones de dólares y está formada por la empresa Bin Laden Group, eh, United Defense Industries, que está en Virginia, Rayton en Massachusetts, y una que se llama Arbusto Energy Oil Company, que es de Texas y que los dueños son los Bush. Ellos, todos ellos, tienen una compañía en común que se llama The Carly Bay. Bin Laden y Bush siendo socios comerciales de la misma empresa. ¡Wow! No, no, sabía, no sabía ese dato, o sea, socios de una empresa. ¿Y esta empresa de qué trata? este hace manejo de fondos de inversión, o sea, básicamente ellos te dicen, dame tu dinero y yo te lo triplico, para millonarios, obviamente no es para la gente como tú y yo de a pie, dios mío santo, y entonces Bush y Bin Laden eran socios en realidad, y eran socios, las familias como tal eran socios, Sí, claro y no les cuesta nada, las torres están aseguradas y las pérdidas humanas les vale madres, no, pues imagínate, para ellos eso es nada. Lo ven como parte de la agenda. Para ellos nunca es, o sea, eso ni siquiera es un tema. No se discute, ay, hoy las familias, nada. O sea, es parte de la agenda, ¿no? Es parte de la agenda porque acuérdate que sí hay que tratar de. Ellos buscan, acuérdate que ellos se ven como redentores de la, de la tierra. O sea, decir, tenemos que hacer esta super sociedad, tenemos, o sea, ya no lo ven por dinero, ya es, o sea, tratan de hacer lo que ellos casi, casi se creen dioses. Oye, a eso iba, a lo de Bin Laden, que se supone que eh, entran a, a Irak, eh, buscándolo, si es a Afganistán o a Irak. Se van a Afganistán, pero fíjate, es que eh, desde ahí es otra cosa bien, bien interesante. Fíjate bien qué dice el siguiente slide. Ah, ¿Qué, bueno. pasa los, ¿Qué pasa con los países, Oxlack, que no se alinean a seguir, por ejemplo, esto del Banco Mundial y que del eh, Fondo Monetario Internacional y que no sé qué. Irak no tuvo nada que ver con estos atentados, pero es el primer país que invade. Ni siquiera estaban buscando ahí a, a Osama Bin Laden porque él estaba en Afganistán. sí Pero lo toman como un pretexto porque crean lo que ellos le dicen, el eje de la ¿No? Entonces dicen, no, es que ¿saben qué? Para que el mundo no esté en riesgo vamos a nombrar a una serie de países que no están alineados con nuestras políticas de ONU, Banco Mundial, eh, Fondo Monetario Internacional, Reservas Federales, o sea que no se quieren adaptar a lo que nosotros les estamos diciendo pero pues nosotros los vamos a adaptar. Fíjate lo que pasó después de estos atentados, donde ellos legitimizan ir a corregir a estos países. Irak eh, se invade en 2003, Libia en 2011, Siria en 2017, y se crean bloqueos económicos para demostrar que si no estás alineado, mm, tu calidad de vida va a estar disminuida. ¿sí? Corea del Norte, Cuba y Venezuela como un ejemplo de ellos, ¿qué pasa si tú tienes 186 países? y tú les pones como regla que no pueden hacer ningún trato con estos tres países como Corea del Norte, Cuba, Venezuela, pues los dejas fuera, ¿no? de todo, imagínate que pues obviamente, pues no, en, en Venezuela no puedes o sea, sacar suficiente arroz, cosas así que sí se las tendrías que comprar a otras personas, a otros países, pero que alguien más te diga, no, tú ya no puedes hacer nada de eso, si te das cuenta, lo que ellos nombraron, el eje del mar, terminaron siendo, pues, aniquilados, tanto económicamente o militarmente. Pero okay. al final son países que ellos van y tratan, van, imagínate que van, invaden, y se supone que les tratan de dejar un ya político, y si todo, presidente, que ya esté alineado con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, que acepte tener su banco central, y que ya está alineado, el sistema es lo que ellos llaman como la liberación del pueblo. wow y se hacen pasar por los buenos, los libertadores, de, de estos opresores, y, y en realidad lo que están haciendo es que se alineen a todas a todo el sistema, eh, te iba a decir que cuando atrapan a Bin Laden, y se supone que lo llevan en barco a Estados Unidos, de pronto se les muere y lo echan al mar, y cuando llegan acá y el cuerpo de Bin Laden, ah no pues este, nos echamos al mar y ya, sí de hecho lo que se dice es que Bin Laden es un doble agente de la CIA, eh, porque Bin Laden de hecho estuvo muchos años en Estados Unidos estudiando en muchas cosas así y al parecer pues tiene tiene toda la finta de, de ser un doble agente de la CIA, pues, y aparte si sí, es socio este de, de Bush, y todo eso es como que nos presentaron una historia, una novela, todo, todo ficción. Exactamente. Para alinear a esos países que ya vimos que aquí en la, en la imagen son invadidos y Corea del Norte, Cuba y Venezuela pues les ha, hacen un bloqueo también. Y aquí viene la pregunta que a todos los va a poner, de los va a poner en contra, se van a ir de la transmisión, se van a desuscribir, sus, de me van a, a, a eh, decir groserías y demás. Eh, Venezuela, la situación por la que pasa, está así, por su presidente, por el que el presidente que tenían. No, ese es el bloqueo económico. No, es el bloqueo económico 100%. Imagínate que, que independientemente... Ajá, imagínate que las acciones económicas han sido tan graves eh, que es imposible, obviamente, imagínate que lo que dicen, no, la inflación, las cosas. Hay muchas cosas que sí se pueden debatir, como la expropiación de algunas empresas. Eh, como tal, ¿no se le dio a Venezuela la libertad de experimentar un sistema diferente al que ya se está establecido aquí por este 1%. ¿Cómo? Castigándolo para que sirva de ejemplo, y no, no, lo, no, lo, no lo invadieron ni lo quieren invadir. No, no se le hace invasión a un país latinoamericano, tratan muy diferente a los países del, del, del oriente. Pero eh, en este caso lo quieren dejar como un escarmiento para la sociedad, para el mundo, para que le tengan miedo a llegar a eso, esto es como como matar a alguien, pero dejarlo ahí que esté mal, para decir y todos los demás piensen, ¿qué pasa hoy en día? Imagínate si te ves, incluso tuvimos nosotros un presidente de México que llegó a ser presidente con una con una este, campaña donde decía que íbamos a ser Venezuela incluso en la última campaña de López Obrador que se llegó a mencionar también algunas veces esto es un ejemplo claro de este sistema de este 1% que te quiere decir Allí está por si quieres jugarle a que tú no estás alineado y que existe otra forma de hacer las cosas. Como tal, la idea de Hugo Chávez eh, no era mala. La ejecución probablemente fue deteriorada, pero el 90% de, 95% de su fracaso fue debido a, al bloqueo económico que se le dio, las sanciones que se le dieron por parte de Estados Unidos. Claro, Venezuela quería... Eh... Eh, con sus sus recursos eh, bueno aprovecharlos eh, hacer su propia economía y demás y Estados imagínate Unidos imagínate con el con el petróleo que tienen eran riquísimos o sea ellos eran riquísimos pero imagínate que hasta en el petróleo ellos quieren mandar ellos vienen crean estas instituciones y dicen desde ahora en adelante el petróleo solo se puede solo se puede comprar y vender en dólares exacto con el petrodólar con el petrodólar entonces, todo lo quieren mantener, entonces imagínate que la idea de ser, de ser autosuficientes, de ser todo eso, no hombre, o sea ellos dijeron, espérame porque sí te está saliendo de la raya muy fuerte, honestamente, la idea, la idea como tal de Hugo Chávez era una idea brillante, difícil de ejecutar porque habría que cambiar muchísimas cosas, probablemente no estaban preparados para siquiera intentarlo, pero... La situación actual que viven es el 95% culpa de Estados Unidos. Exactamente, del bloqueo económico que, que les hicieron, pero las personas eh, piensan que fue por el presidente, que el presidente hizo mal manejo de su gobierno y que eso desencadenó en una tragedia social y económica del país, pero no fue eso. Fue lo, que que... lo que pasa, lo que pasa, lo que pasa, Pablo, es que en algún momento... ¿Cuándo como líder debes de reconocer que ya perdiste? Esa es la gran pregunta. Ok, claro, claro. Si no o se sea, puede... porque si estoy madreando a mi gente, aunque mi ideal sea muy bueno, probablemente es como el que ya perdió y sabe retirarse. ¿Se ¿Sí me explico? O sea, si ya te dieron una lección de que tú no puedes ponerte con Sansón a las patadas, contra este 1%, porque ni siquiera es Estados Unidos, estamos hablando del 1%. Eh... Seguiría yo peleando por un ideal para darle al mismo tiempo, pues quiere mandar un mensaje a la, pues, al mundo de decir no se rindan, hay que seguirlo intentando. Probablemente para nosotros, como ideal, a lo mejor está bien. Yo no sé si yo lo haría ya con mi gente sufriendo. tanto. Probablemente sí, claro. ya me, me subordinaría y diría, perdón, ya entendí mi lección, no lo vuelvo a hacer. Claro, claro, porque no se puede salir del hoyo, ¿no? Tiene, sí, o sea. Tiene que eh, alinearse a las políticas y por eso es que tuvo que en algún momento desistir de ser autosustentable. Sabemos o sabía y saben los venezolanos que tienen un país con muchos recursos y como tú lo mencionaste, el petróleo les daría esa fortaleza también, pero tiene que estar alineado al sistema y si no lo está entonces como tú dices eh, lo dejaron como un, un muerto ahí o como una persona que está agonizando y que nadie quiere eh, sufrir esa misma ese mismo destino así es así es la verdad a mí y para todos los hermanos venezolanos yo tengo muchísimos amigos venezolanos en Estados Unidos. llegaron una cantidad muy alta de hermanos venezolanos eh, pues sí, sí entiendo por lo que están pasando. He platicado con ellos estos temas en términos generales. La situación que se vive sí es preocupante. Ellos ahorita están manejando los dólares a través de aplicaciones. Y en, y en Estados Unidos utilizamos una aplicación que se llama Cell. La gente tiene que trabajar en Estados Unidos. No tiene grandes sueldos en Estados Unidos. Y con eso tiene que mandar por medio de la aplicación para que ellos puedan pagar porque su moneda no vale nada. ¿no? O sea, es, es una situación bien particular la que están viviendo. Hay mucho desabasto de muchísimas cosas y pues sí, o sea, he aprendido mucho ahí de, de Venezuela, que los maracuyos, que los eh, ¿cómo les dicen? ¿cómo se llama la capital? Eh, los caraqueños y, y todo eso, o sea pues la verdad es que yo creo que, creo que en este punto, te digo, desde mi punto personal, yo a lo mejor como líder, a lo mejor si hubiera tenido ya que ceder, porque no soportaría yo ver a mi gente en esas circunstancias ¿qué? ¿Qué pasa con la gente que dice que México está en riesgo de ser otra, de, sus, de que le suceda? No, mismo no, no, o sea, es que, otra vez, es volver a no entender cómo funciona la, la mecánica mundial. O sea, lo que estamos hoy es lo más lejos que hemos estado de Venezuela. Imagínate que, monetariamente hablando, estos años de López Obrador, te digo, dejando fuera de lado la delincuencia que por muchas razones ha seguido creciendo en el país, la administración que se tiene actual, es realmente impresionante, te digo, incluso la calificación que tenemos por parte de la, del Fondo Monetario Internacional es de verdad, o sea, lo vemos en la apreciación del peso, Me lo dejaron en 25 pesos, Piña Nieto, vamos como en 19 y tantos, de verdad que nunca se había visto un manejo de la deuda tan bueno, ahorros, o sea, en términos macroeconómicos, de hecho se está dando un ejemplo al mundo, imagínate, te voy a dar un ejemplo, yo siempre lo voy a hacer. imagínate que toda la vida, como país fuimos como si nosotros estuviéramos viviendo de pura tarjeta de crédito y de hecho gastando más de lo que ganábamos al mes. Imagínate que a lo mejor teníamos un sueldo de 10 mil al mes y nos gustaba gastar 12 mil. Pero decíamos, ah, pero me siento bien porque pues ahora compré, ¿no? hoy me fui al cine y el sábado tengo que ir a un concierto, pero todo va a ser deuda, ¿no? Pura ilusión. Por primera vez se está viviendo con menos de lo que se gana, se está abonando a la deuda se está trabajando, o sea, a nivel macroeconómico, esto no tiene nada que ver con, y aparte nuestra relación con Estados Unidos en términos generales es excelente, o sea, nosotros tenemos un tratado de libre comercio, o sea, las personas que siquiera lleguen a pensar que existe es porque, digo, probablemente, por no llamarlo de otra manera, pues sufren de mucha desinformación. Claro, y el presidente y el gobierno debe estar alineado completamente con Estados Unidos, porque somos frontera y o estamos con ellos o estamos con ellos, no hay otra somos, opción, como, somos parte de Estados Unidos, o sea como en mi caso estando en Estados Unidos, exacto, de dónde se genera más dinero de México, más que el petróleo, más que todo, cuál es la entrada número uno de, de las de remesas, son las remesas, tú estuviste allá tú sabes cómo funciona la, la cosa y, y la verdad es que la comunidad mexicana como tal, y, sí tiene, si sí tiene un peso, o sea, sí existe, sí, sí, sí tenemos un lugar. Sí, por eso yo también considero que no podríamos llegar a ser o estar de las mismas condiciones que Venezuela, en lo absoluto. No, no, no, no, aparte nuestra política interna, política exterior es o sea, no, no, nosotros no, no, no es posible pues. No es posible, y aparte hay que entender que Venezuela es un país súper chiquito. Nosotros estamos hablando de que somos 100 millones, 120 millones de habitantes, estamos hablando de que probablemente Venezuela llegue a los 4 millones. O sea, vamos a decirlo que en términos generales, probablemente Catepec, el Estado de México, eh, tiene más población que, que lo que tiene Venezuela. O sea, son, en términos macroeconómicos, un presidente municipal de Venezuela, de Catepec, maneja maneja responsabilidades y, y presupuestos mucho más altos que países como eh, Nicaragua El Salvador, o sea, nuestra situación en cierto nivel no es muy, muy igualitaria con hacer ese tipo de comparación Déjame preguntarle a Alexa cuántos eh, venezolanos hay, Alexa ¿cuánta población hay en Venezuela? En 2020 la población de Venezuela era de 28.4 millones de personas. ¿28, ¿28 millones? 28. Vamos a ver. Entonces, estamos hablando que todo el DF, somos 20 millones en el DF. Imagínate que, pues, un poquito más. O sea. ¡Wow! ¿Y, y cuántos han emigrado? Porque esa es la población que existe en el país, porque han tenido una migración probablemente del no sé, probablemente la mitad está entre Estados Unidos y Colombia, ¿cuál es a mí lo que me preocupa? que están sufriendo muchísima discriminación, sobre todo en Colombia, los venezolanos, se les está viendo como apestados realmente, cuando fueron una una sola entidad en algún momento, o sea, los dos liberados por eh, Bolívar, eh, tienen mucha historia juntos, o sea, incluso hasta la comida, las arepas y todo eso, y a mí lo que me preocupa es, es que sí está pasando esa, esa discriminación, porque tienen que salir de su país para su vida. Aquí eh, hemos llegado a, a la última imagen, entonces, que fue la de eh, estos países, ah, tenemos otra. Sí, no, todavía falta, déjame. Ah, ver, ¿en serio? No, yo, pensé ya, yo pensé que ya estábamos como... No, ya... no, no, no. ¿Quiénes, son las, ¿quiénes son las cabezas visibles de este nuevo orden mundial? Vamos a verlo. Ajá. Eh, son dos nombres que quiero que tengan en su mente, eh, Harry Kissinger y George Soros, cuando escuchen estos dos nombres van a entender quiénes son las cabezas de estos grupos, al menos las cabezas visibles, las que quieren dar la cara, las que quieren que sepan eh, cómo funciona esto, Harry Kissinger, fíjate lo que hace Harry Kissinger, aunque es una figura súper controversial, él firma, se supone que el acuerdo de paz entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, en 1973, pero si tú lo sabes, una de las guerras más, más influyentes por Estados Unidos fue la guerra de Vietnam, que de hecho se lleva a cabo. Sí. Aún así, le dan el premio Nobel de la Paz a Henry Kissinger. O sea, para que te des cuenta de cómo están esos premios manipulados totalmente, después okay. le dan el premio de la paz actualmente a, en temporadas modernas a Obama, cuando sí. él fue el pre, ha sido el presidente de Estados Unidos que más bombas ha aventado en, en cada día. O sea, en su mandato, si lo divides wow. por día. Más que Bush, más que todos. Oye, Esto que vimos... Tan... Es ¿no? Mande. Esto es una burla, dar el premio de la paz a, este, a estas personas. Es, es completamente una burla. Acuérdate que son para legitima, legitimar, igual a los científicos. O sea, los premios Nobel son básicamente los premios que da este 1% para legitimitar a ciertas personas que les hacen trabajos ahí sucios. Como decir, como, como si fueras el empleado del mes. ¡Ah! Qué, ¡Qué cosas! Bueno, George Soros, parte de la mesa directiva de la familia Rothschild. O sea, él les administra a esta familia superpoderosa, que dijimos que ellos son los número uno, eh, pues su fortuna, hace muchas cosas, de desestabiliza países... Escoge a los candidatos, ¿te acuerdas que dijimos que había que escoger candidatos y todo eso? Les comparte cuál es la agenda, y les da el dinero a través de sus organizaciones eh, no gubernamentales. Actualmente está vetado de entrar a muchos países del mundo, incluso donde él nació, porque es de Hungría, él también es judío, pero él no puede entrar a Hungría, ¿no? O sea, tiene pre, pre, eh, prohibido. Te voy a dar un ejemplo de cómo George Soros, eh, y, y esto también está vetado aquí en YouTube, espero que no veten la la plática y todo, pero ¿cómo él tuvo un impacto en México, en Latinoamérica? ¿Qué es lo que vino a hacer? Él vino y él fue el que seleccionó a Vicente Fox, Quesada. lo conoce y le dice, tú vas a ser el candidato. Se okay. sienta con todos y les dice, tú vas a ser el que vas a tener que ser el candidato para establecer como estrategia simular la transición política, por lo que estaba pasando en México, que la gente ya estaba desesperada de tener tanto al PRI, y él, él es el creador de la transición política a través de Fox, a través de crear el PAN, vamos a decir que incluso él fue el creador del PRIAN, por así decirlo, por decir, vamos a presentarlos como ideas diferentes, pero él después trata de inferir también en México, por ejemplo, con candidaturas independientes como estas, que no le resultó, pero tiene a todo lo que nosotros llamamos medio sionista o judío aquí en México, incluido Televisa, Reforma, todos ellos básicamente son el dueño real de todo eso es George Soros, Ajá, entonces ellos tienen el control completamente de esa parte, de esa parte aquí en, en México, ellos lo, ellos tienen control en todo el mundo, pero eh, tiene sus fotos con Peña Nieto, tiene sus fotos con con Medio Mundo, él es parte del grupo Bilderberg, de los creadores, él, él da las pláticas en el Fondo Monetario Internacional él es la cabeza visible de este nuevo orden mundial, incluido con Henry Kissinger, los dos actualmente todavía viven, ellos administran eh, pues las ideas de Rockefeller, las ideas de eh, los Morgan, las ideas de los Walton, y, y es la cara visible, porque te digo que hay muchos más, pero la cara que quieren dar en el mundo de cómo existe este grupo y cómo tiene pues, impacto eh, en todos los países. Okay. Sí, no, esta, estas personas hay que conocerlas, eh, voy, voy a recomendar a alguien que habla mucho, muy a profundidad del tema y está vetado por los medios tradicionales, se llama Jalife eh, Mexicano, un doctor muy impresionante y no tiene espacios de comunicación abiertos, pero tiene una gran cobertura eh, para entender desde el punto de vista latinoamericano, cómo estamos manipulados y eh, por, por este, por estas por estos, por este 1% del que estamos hablando ahora vamos a entrar a un tema más extremo, o sea, el de Donald Trump contra el Deep State, imagínate qué puede pasar, porque estas personas escogen a los candidatos el Deep ajá. State es lo que llamamos Nuevo Orden Mundial, ajá, es, es este gobierno oculto, en Estados Unidos que se le llama el Deep State okay. ¿qué pasa si tú como George Soros, como Harry Kissinger eliges a alguien como Donald Trump? ajá lo eliges, lo apoyas, la gente le gusta, gana, pero ya estando en el poder, se revela ante todo tu sistema. Ah, cabrón. La, la primera decisión que hace eh, Donald Trump, es decir, yo me salgo de la Organización Mundial de la Salud. Ajá. Yo no sigo este juego, yo no creo en la ONU, yo no voy a seguir, ya no quiero pagar lo de la OTAN. Él empieza a decir y a hablar abiertamente de esta conspiración que existe, empieza a hablar directamente del Deep State, empieza a hablar directamente en que son los mismos dueños de todos los medios de comunicación, Fox, CNN, todos es lo mismo, o sea, realmente genera un shock, en este 1% que dijo, no puede ser, o sea, sí. ¿qué pasó aquí? O sea, llega él, y se convierte, en, completamente la oposición, del régimen que representa el mismo gobierno, fue algo revolucionador lo que pasó con Donald Trump, ha pasado con otros y quiero que lo veamos en el plano americano y en el plano latinoamericano, John F. Kennedy y Luis Donaldo Colosio, Luis Donaldo Colosio lo eligen para seguir con la misma agenda que ya tenían, tenían que hacer el FOAPROA, que era salvar a los bancos Pasando su deuda a la deuda pública, Ajá, lo que nos pasaron a nosotros, lo que nos pasaron básicamente a fregar a los mexicanos, una deuda que era de unos bancos privados, las pasaron a los mexicanos con el ah. pretexto de salvar a los bancos y que no nos fueran a, a afectar que los bancos se quebraran, ¿no? Es como si a mí me, me salvara alguien porque ya no puedo pagar mi tarjeta de crédito y el gobierno, ¿sabes qué? Pues mejor yo te la pago para que no sufras. Locales, Obviamente ex a, a existe. a la deuda pública, a la deuda pública, o sea, imagínate que tú, tú, cada mexicano le prestó, de o sea, nosotros nos endeudamos con nuestros impuestos, más o menos 60 mil pesos por cada mexicano para salvar a los bancos. ¿No? <risa> la chingada, ¿y por qué? No nada más porque, sí, ¿verdad? Por la agenda. Por la agenda, es que te digo que es la agenda, ¿por qué? ¿Quién pone la agenda? La pone Soros, porque... Los bancos dijeron, es que si no, ya no le voy a poder pagar al Banco Mundial ni al, ni al Fondo Monetario Internacional. Entonces dijeron, no, no, no, eso no puede pasar, o sea, que ahora lo pague tu país, que lo pague tu gente, pero tú no puedes salir con eso. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate que llega Colosio, ya que, ya que convence a todos, y ¿qué pasa? O sea, le dice, no, este, ya empieza a cambiar el discurso, y pues obviamente lo tienen que matar inmediatamente lo mismo pasa con John F. Kennedy, y qué pasó en este momento con Donald Trump, necesitan tomar una decisión impresionantemente fuerte, que es quitarlo del poder, la única forma que tienen es a los tres años, y no tienen más remedio que sacar la carta del COVID-19 en ese momento, aunque ya lo tenían preparado, como te digo, pero para modificar el tipo de elección, vean, yo, tú sabes que he vivido mucho tiempo en Estados Unidos, sobre todo este tiempo con Donald Trump, estuve allá, estuve en muchos lugares, te puedo decir que vivirlo desde dentro, el apoyo a Donald Trump era de verdad que impresionante, porque te digo que la verdad las políticas que hizo, sí estuvieron muy, muy abrazadas, o sea, los impuestos pagabas menos, o sea, algo impresionante en su administración, ¿Y qué tienen que hacer para recurrir al fraude con Biden? Porque en este caso ya no lo podían matar como hicieron con John F. Kennedy. Ya, debe, ya hubiera sido muy desastroso para ellos porque ya existen estas teorías de la conspiración, ya todo hubiera sido algo impresionante, ¿no? Entonces, hacen el COVID, lo utilizan porque ya lo tenían preparado de todos modos, pero lo utilizan para decir que en Estados Unidos no se puede dejar de votar pero que la votación va a ser por correo ajá okay. Okay. Y, que, y que la votación pues cada quien que mande su voto y que ya ahí lo se van a contar y es como realizan el fraude electoral que es, es algo evidente o sea te digo algo, algo brutal que probablemente en nuestros países latinoamericanos hubiera pasado a ese nivel y ahí te das cuenta que ellos tratan de hacer incluso cosas como el COVID con tal de corregir sus propios errores Ok. No habría otra forma, déjame conectar mi computadora porque se me y se me va a apagar, dame un segundo, si quieres quítame de ahí del Bien. video, un y, pero de ese tamaño son las, son las cosas de las que estoy platicando, o sea, ¿qué es a lo que se refirió Trump? Trump ha sido el presidente más imp impresionante que yo he visto, que hable abiertamente de esta, de este 1% de cómo manejan las cosas, de cómo actúan para, para llevar a cabo sus planes, y aunque mucha gente pensó por el discurso que dio al principio, que era completamente lo contrario y que probablemente podría representar a ese 1% eh, en los hechos, desde el primer día fue completamente la diferencia. Incluso Mira, pues, mis... Perdón que te, te interrumpa antes de que se pierda esa, ese comentario. Dice, ¿de dónde saca esa información? Eh, a, a, ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿cómo ¿A qué te refieres? Yo creo que a todo, ¿no? ¿De, de, de, ¿Cuáles son las fuentes? ¿Cómo podemos comprobar? Mira, la, la, la... Las fuentes de los números, por ejemplo, si les interesa, pues hay que entrar a la, al Fondo Monetario Internacional para ver los números de cómo está distribuida pues la deuda de cada país, y, y, y es, muy, es muy fácil accesar a esa información, podemos eventualmente cambiar los datos. Lo que te estoy diciendo, por ejemplo, aquí de Trump, son cuestiones en política. Yo viví en Estados Unidos, en Estados Unidos pagas tus, tus impuestos y te regresan una parte de tus impuestos cuando termine el año, se, se hace una declaración de impuestos, pero pues es un tax return, te de, de regresan, no, eventualmente aquí quieren hacer lo mismo en México, mira, José Ponce dice que lo de las familias poderosas, eso es como ah, información ya conocida, no, por todos lados, sí, pues es lo que te digo, está en básicamente, pues lo puedes ver hasta en Forbes, cómo está dividido la riqueza, quiénes son los banqueros, por ejemplo, si tú te das cuenta, entra por ejemplo a ver JP Morgan, cuando le pones en, en Google, ¿cuál es, la, ¿cuál es la cantidad de dinero en assets que tiene J.P. Morgan? Y te vas a dar cuenta cuál es su, su riqueza, ¿no? Lo comparas eh, con lo que tiene la población en el mundo, y son pertenece a este 1% que está establecido, que está dividido eh, la población, ¿no? Ves, por ejemplo, a los Walton, que no les gusta aparecer en Forbes, pero que si tú pones en Google cuánto dinero tienen los Walton, van a decir, ah, está dividido en cuatro integrantes, ¿no? Y tienen esta riqueza. Pues tú ya los puedes ir poniendo, pues como en un, en un número, por ejemplo, puedes entrar y ponerle The Carly Group, ¿no? ¿Quién es The Carly Group? En Google, y te vas a dar cuenta que sí está el Bin Laden Group eh, presente con el de Texas Oil, donde Bush es, básicamente la familia Bush es accionista, o sea, todos estos, todas estas cosas las pueden entrar, ponerlas en Google y decir, si funciona así o no funciona así, les voy a dar un ejemplo, Trump, ¿cómo hablaba de este tipo de cosas? Trump era muy abierto, de decir, pues, hay poderes que están ahí que tratan de modificar las cosas. Siempre le habló de que, pues, todo lo que eran las fake news, eh, que no había que creer todas esas fake news. Incluso, uno de sus cosas más, más impresionantes, pero que va dirigida a las personas que entienden el tema, fue que dijo, no se preocupen tanto por el COVID y tomen, tomen cloro. No sé si recuerdes esa esa frase porque fue como que muy controversial, así que sí, las, sí, los medios sí. de comunicación, así de ¿cómo está diciendo que tomen cloro? ya los quiere sí, matar y no, todo eso, dijo que tomaran cloro, claro, sí, okay. pero ahí te va, ahí te va, esa, esas cosas van para los oídos correctos, el cloro se refiere a él, hay una cosa que se llama dióxido de cloro, que es, eh, se le conoce como MMS también, eh, este fue descubierto hace muchísimos años por Jim Humble y cura muchísimas cosas, y entre ellas el COVID, pero no se, o sea, es tan sencillo de hacer, no se puede patentar, no se puede vender como una medicina, que está completamente bloqueado por los poderes fácticos, porque aparte sí soluciona muchas enfermedades, o sea, de verdad, yo te lo digo con conocimiento de causa, conozco el tema a detalle, yo lo conocía como unos cuatro o cinco años, antes de que se quiera pasar el COVID, yo ya sabía que el, el MMS funcionaba, que el, el dióxido de cloro era una maravilla. Yo ya sabía del impacto que tendría con el COVID, pero escuchar a un presidente tratar de hablar en clave, en un discurso oficial, se me hizo impresionante. Porque obviamente no lo puede decir abiertamente, pero te digo, si lo entiendes todo eso para los oídos correctos, cuando tú lo conoces el tema, entiendes realmente a qué se refiere. Yo tuve COVID y yo lo que tomé fue dióxido de cloro. No tuve ningún problema. O sí, sea, sí, eh, que dióxido de cloro, dices que es una fórmula que se puede hacer fácilmente. Sí, se puede pensar que es que en tu casa. Básicamente, no hay ningún riesgo. Yo lo llevo tomando, pues ya serán como cinco años de mi vida. Y ¿Para qué es un que, dióxido de cloro o, o, o ¿cómo, con qué elementos? se hace? Pues básicamente, básicamente te lleva a tu pH. O sea, sí, ¿qué, porque es, es un dióxido de cloro, no es tóxico, porque muchas personas pensarán, eso, Ay, no. pero realmente no es tóxico. O sea, nada más porque tiene la palabra de cloro, pero es NACL. -y, y básicamente, eh, pues lo que hace es tratar de llevar tu cuerpo, se va a la sangre inmediatamente después de que te lo tomas y nosotros tenemos que estar en un pH neutro, o sea, no puedes estar ni muy ácido, ni muy, este, eh, ¿cómo se dice el otro? Alcalino, ¿no? Es tratar de, eh, pues sí, o sea, tratar de estar un poquito más neutro, entonces lo que hace este es que va y destruye todo lo que está en un pH ácido, en este caso van como bacterias, virus y cosas así, ellos, los virus y las bacterias, su, su pH, está en un pH ácido, entonces esta cosa básicamente, imagínate que por donde va pasando, los va explotando a base de su pH lo único que hace esa reacción es generar como sal, que sal, pero realmente es, es impresionante porque nos ayuda a, pues como limpiarnos, si lo queremos ver así, si lo tomas una vez al día, pues tu cuerpo está perfecto, pero es un poquito más de aprender a conocerte, porque pues obviamente, Tratar de tener el pH balanceado y todo, depende de muchas cosas. La principal cosa debería ser como, pues, entender cómo comer, qué como, a qué hora como. Al final, la mejor medicina es tu alimentación. Ok, ok, muy bien. Estamos eh, con... Ajá. ¿qué, ¿Qué pasó con esto del coronavirus? Esto lo dejo así como una pregunta abierta. Eh, ¿Puede un virus modificar el ADN? Y los virus... De hecho, tienen la capacidad de modificar el ADN. ¿Es la vacuna segura? Es una buena pregunta. Lo que te decía del, del fraude en la elección de Estados Unidos, la verdad es que yo vivirlo ahí, estar ahí, se me hizo algo sin precedentes. O sea, de ver la forma en la que se dio el sistema, la de las cartas, el conteo, o sea, impresionante para ver qué es lo que es la siguiente parte de esta plática es, imagínate que te acuerdas de Roswell, que estábamos platicando, te das cuenta que este 1% maneja el gobierno, ¿right?, maneja el gobierno no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo, cuando pasa Roswell, si es que pasó, que todo parece indicar que de todas las teorías de conspiración sobre extraterrestres, esta probablemente es la más sólida, y se supone que encontraron extraterrestres aún vivos, se da el contacto directo con los extraterrestres y acuerdan un intercambio de tecnología a una base subterránea y permiso para la experimentación biológica. Entonces, ellos se supone que hacen este trato con eh, Eisenhower y acuerdan intercambio de tecnología a cambio de que les diéramos una base subterránea y permiso para experimentación biológica. Entonces empiezan muchas abducciones, empezamos a ver muy recurrentemente a los grises que parecen ser más como un tipo robot. Eh, porque un robot biológico por así decirlo, ¿no? pero al, al parecer este 1% pues ya tiene este contacto y es donde viene ya para cerrar pues la parte de corywood que parece ser como una, un personaje bien importante a nivel mundial eh, hoy en día probablemente por la cantidad de detalles que tiene en cuanto a cómo funciona el programa espacial secuestro, se supone que ya la raza humana ya fue aceptada a través de esta élite para participar en la comunidad universal a través probablemente de estos encuentros, o sea básicamente ellos sí nos contactaron nosotros con ellos ya nos hicieron parte de esa comunidad espacial por así decirlo a través de esta de esta élite y según Cory Good ya interactuamos con varias razas tenemos una civilización en Marte ellos piensan los que están en Marte que nosotros morimos eh, cuando aterrizamos en la Luna eh, se supone que hay alguien vigilando el alunizaje los astronautas se reservan sus comentarios, como sí. les mencioné antes, vos Aldrin, me asegura que no estamos solos, y esto nada más como, como idea de hasta dónde ya probablemente está esta, esta elite. Lo que yo les recomiendo que vean si tienen tiempo es este programa, esta serie en Netflix que se llama Inside Job, es una serie de caricaturas que les va a gustar mucho si se quedaron hasta el final de este podcast. Eh, porque habla de todas las teorías de conspiración, de qué pasaría si fueran reales, ¿no? Ok, eh, eh, estos y va tendrías... capítulo, está en Netflix, y va capítulo por capítulo, explicando cada teoría, y pues desde un punto de vista que todo es real, ¿no? Hablamos de Oye. reptilianos, de los Illuminati y todo. ¿Y sabes quién, quién hizo esta, esta serie y por qué está permitida? ¿O...? Pues, eh, al final te digo que tiene, puede ser algo, pues, también la misma élite, te digo que sí les gusta a veces sacar mucha de su información pero ridiculizarla en cierto sentido, si te, da, te vas a dar cuenta que tiene pues una parte de humor como en los Simpsons, entonces, a veces este tipo de información va dirigida para una población específica, quien esté preparada para entender de qué se está hablando. Ok, voy a ver esta serie, se escucha interesante y bueno, es de conspiraciones. Y por último, no se olviden de que estoy por abrir mi canal, sacar de algunos videos el Instagram, seguirme en arroba José Carvajal 1987 o búsquenme como José Carvajal para suscribirse al canal de YouTube donde empezaría a generar algunos videos estaría, está padrísimo, ahí pueden seguir en Instagram, a José Carvajal, y próximamente en YouTube, y bueno, tenemos eh, aquí la, este, la fortuna de tenerlo con nosotros, y que nos platique sobre todos estos temas interesantísimos, y bueno, ustedes han visto que, que prepara el tema, que se informa y que lo, nos lo explica de una forma muy fácil de, de entender y nos sorprende cada vez más. Eh, Pepe, muchas gracias por estar esta noche con nosotros en esta plática. El primer capítulo de conspiraciones, es decir, vendrán muchos más temas de conspiración y eso eh, abre las oportunidades para preguntarse tantas cosas y para responder algunas que, que nos seguirán sorprendiendo. Bastante interesante el tema. Pepe, un abrazote, gracias por esta charla. No hombre, agradecerte nuevamente a ti y a todos los que se quedaron a escuchar este podcast, a todos los que lo ven, eh, pues ya eh, en repetición o lo que sea, y definitivamente ahí contento de seguir colaborando contigo. Mira, Ali dice que ¿cuándo va a ser el segundo capítulo? Lo platicamos porque me necesito preparar bien y todo, eh, de verdad que me lleva a veces este... Pues tiempo, soy apasionado, me gustan los temas, no tengo el contenido preparado, pero eventualmente, probablemente en dos semanas podremos estar preparados para el siguiente capítulo. Sí, estaremos ahí avisando cuándo será el segundo capítulo. Este estuvo lleno de información, mucha gente aquí desconocía tanta tanto de estos temas y bueno hoy nos llevamos mucha mucha información, pero tú lo dijiste bien cada uno eh, ya conoció esta parte desde otra perspectiva de, de ver las cosas, y si a alguien se interesa más a profundidad, tiene que investigar, tiene que leer, tiene que conocer, tiene que experimentar, para decidir si esto puede ser real o puede ser falso, ¿cierto? Absolutamente, o sea, por ejemplo, incluso hacerse preguntas, ¿no? Yo mencioné, por ejemplo, Donald Trump sacó a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, se salió de del Tratado de París y cosas así, corroborarlo, ¿no? Cuando regresa Biden, por ejemplo, inmediatamente lo primero que hace es regresar a Estados Unidos a, a, a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, y ustedes evaluar todos estos movimientos, busquen a The Carly Group, eh, ver cómo está, eh, cómo funciona, si la persona que yo dije ahí en el video, sí sacó el, el seguro por eh, atentados terroristas dos meses antes, o sea, ustedes... Si, si, si se quedan con alguna duda, pues vean la información, que este 1% que estamos hablando tan fuerte, sí tiene el 45% del dinero del mundo. Muy bien, pues gracias Pepe, y nos estamos viendo en el siguiente capítulo, y pues eh, eh, también nos estamos viendo para este evento del World UFO Fest, ¿verdad? El Festival Mundial de la Ufología que se llevará a cabo en Tecate, Baja California... Eh, eh, son los días eh, 12, 13, 11, 12 y 13 Sí, perfecto primero Dios ahí estaremos y pues nos vemos ahí para platicar y este, estar un rato juntos y pues yo sé que tienes este mes súper eh, pues sí, súper ocupado, así que te deseo mucha suerte mucho, que tengas mucho descanso también y pues sobre todo como te lo dije al principio el programa, disfrútalo Gracias mi hermano, un abrazote Abrazos, saludos, hasta luego. Muy bien, gente. Pues espero les haya gustado. A mí me pareció increíble, está genial. Podríamos seguir hablando eh, en cada punto de muchas cosas. Y eh, lamentablemente, pues solamente tenemos dos horas. Nos ext extendimos hasta dos horas cuarenta minutos. Pero todo sea porque eh, esta información les llegue. Ya ustedes eh, decidirán cuánto creer de esto y si tienen dudas, ustedes también pueden investigar, ¿no? Aquí lo platicamos, aquí lo exponemos. Pepe prepara súper bien sus temas, se informa bastante y la mayoría de información que saca la obtiene eh, de contenido en inglés, de, de escritos en inglés, de publicaciones en inglés y que eh, eso da un valor mayor, porque la información, mucha de la información de todos los temas está mayormente en inglés. Lamentablemente los ensayos que se hacen sobre diferentes temas en Latinoamérica son bastante pobres a, a lo que podemos encontrar en inglés. Pero bueno, muchas gracias gente. Eh, este, estos días vamos a seguir teniendo transmisiones. El día lunes... Eh, ya estaré viajando primeramente hacia los Tuxtlas en Veracruz, pasaré a Catemaco, también pasaré a Orizaba primero, pasaré a Orizaba, Veracruz, investigaré, eh, más bien, eh, reinvestigaré o tomaré algunos videos. Estás bien oscuro aquí, quién sabe qué se pagó, pero está negro, ¿verdad? Se fue como la luz. Sí. ¿Pero por qué sigue habiendo internet? No sé, no, quién sabe qué pasó. Ok. Este, la celosa. Voy a pasar a Orizaba, voy a pasar a los Tuxtlas, pasaré eh, a visitar la, la cabeza gigante Olmeca, la más grande que se ha descubierto De las 17 me parece que hay cabezas Olmecas, pasaré también a Catemaco a documentar, a entrevistar parte de lo que son los brujos en Catemaco pasaré también a la venta ya estando en Tabasco quizá San Lorenzo quizá tres zapotes Villahermosa quizá el cementerio donde se aparece el chicoche eh, y vemos que otras cosas voy a, a investigar y a documentar sobre el danta eh, y otros críptidos en tabasco y después pasaré a campeche y ahí todavía no sé todavía no he hecho la labor de investigación de qué es lo que voy a documentar. Y finalmente pues pasaré a Yucatán, que voy directamente a Chichen Itza Y regreso ya para el evento el sábado El sábado eh, que es 22, sábado 22 y 23 de octubre Que estaré en el evento de Tsunami, Terror y Magia eh, Ahí me encontraré también con mi amigo Carmelo de Cactulu TV Y también estará Jorge Moreno también creo que visitaré nuevamente el museo, siempre me gusta visitar el museo paranormal allá en Mérida, eh, pues aquí a Andrea la voy a, a llevar a que conozca todos estos sitios y que se las pasen muy bien. Gracias a todos por apoyarme con sus superchats, gracias por el apoyo, me alegra que les gusten estos temas y el contenido para la gente que me apoya en Patreon, pues va a estar disponible durante mi viaje, voy a estarle subiendo constantemente lo que vaya visitando, experimentando. Así que gracias a todos y cada uno y nos vemos en mis redes sociales. Eh, mañana nuevo video en el canal, así que apóyenlo, denle like por favor al video que subiré mañana. Los quiero, descansen, buenas noches.